Hola, ¿qué tal? Hoy estoy un poquito fuerte. Hola, ¿qué tal a todos los... Eh, todos no. Eh, caminamos por la calle. Una muy buenas tardes a todos los seguidores de Ataque Directo Tercera División. Estamos en un nuevo programa con la tercera fecha. No, pegó un zambombazo acá en el, sí. el, el, el, el audio, así que si es que en la casa sonó fuerte, no se preocupe, ¿eh? porque nos fue un rayo, nos fue unas de luz, no, no fue nada más que mi voz... nada no, no, no fue de nena. Eh, así que, bueno, eh, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo capítulo con fecha 8 de septiembre a las 19.06 minutos. Eh, ganó Wander, ganó Wander después de siete meses. Y también llegamos de día, Eso es Como que ando medio con el cambio de hora como medio, medio complicado porque llegamos de día. Y, como es costumbre, obviamente, saludar a León. Y estoy con Nicolás Valenzuela. Nico, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profe. Buenas tardes a la gente en la casa. Eh, feliz, contento. Eh. Estuvimos viendo un poco de fútbol el fin de semana, bastante entretenido, así que hay mucho que comentar y feliz porque tenemos nuevamente un invitado aquí en el, <risa> en el estudio. Sí, bueno, más que eh, sí, es un, un, un invitado de honor, un invitado de piedra, como dicen. No, es nuestro querido José Ángel González, el poeta del relato. ¿Cómo está José Ángel? Buenas tardes, profe, Nicolás, León, a toda la gente que nos acompaña en esta jornada. Bueno, la, la semana pasada dije que no podía estar porque estaba invitado... A, a un live, así no alcanzaba a llegar, pero sí extraño llegar de, de día, aunque eh, insisto que prefiero el horario de verano mil veces en vez de, del horario de invierno, que ha sido raro, ayer llovió, el día manso sol, ¿no? está como todo llamado a que hay un temblor, bueno ya hubo un temblor, ganó en México. Wanderers, ¿Sí? Eh, sí, ganó, eh, México también, sí, y, hasta México el chale. Sí, no y, y los otros temblores que se dieron en, el, en los grupos La ventana consiguió su primera victoria Y harto que hablar el día de hoy sí. Eh, sí, exactamente Y bueno, recordar también que un día, como hoy De hace muchos años atrás, me parece que en 1966 O fue la década de los 60, un día 8 de septiembre Se estrena la serie Star Trek eh, Y como no podíamos ser menos fue también con la polera, pero de Star Wars Que es la competencia Así que eso es nuestro sentido homenaje a Star Trek Así que los que puedan hacer el saludo vulcano lo hacen. ¿Puede usted, Nico, no? No, no puedo. A ver. no, puedo, <ríe> eh, no es, una, es una habilidad, digamos, un tanto extraña. Y también hoy día es el natalicio del rapero Wiz Carifa, que es pariente de nuestro director Gonzalo Prieto, Wiz Coqueto. <risa> él es Wiz Coqueto. Así que, bueno, empezamos con esta jornada de, de tercera edición, que tuvo, uh, digamos, bastantes resultados novedosos. Y, bueno, también hubo un incidente en el partido de... Argentina con Brasil, que también vamos a comentarlo, eh, porque, digamos, eh, fue una situación a, la, a lo sudamericano. Volvimos a, a los tiempos de ya de, de los 70, de los 60, cuando, eh, digamos, los... todas las mañas y todas las pillerías para poder sacar puntaje. ¿Cómo lo ven ustedes, Nicolás? Bueno, la verdad, yo estaba trabajando y dije, oh, me estoy perdiendo el clásico, <risa> voy a aprender, eh, coloco... Partido en el celular y veo el bochorno que había pasado. No creo que es lamentable. Y, y para mí, la sanción debería caer para ambos equipos. O sea, eh, esto se podía prevenir. Y, y, y creo que, que ninguno sume puntos sería sería lo mejor. Bueno, también no, no sirve a nosotros. <risa> Pero mira, aunque queden eliminados Brasil con Argentina, Chile no queda en el repechaje, así que tampoco favorece mucho en eh, eh, poetas ¿Alguien trató de hacerse el, el listo? ¿Se pasaron de vivos? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su apreciación? A ver, o sea, vamos desde la premisa de que si Brasil hubiera ganado la Copa América, esto no hubiera pasado. Ya, Empecemos por ahí. Sí, no, hubiera, no hubiera pasado para de nada. Acuerdo pero pero el punto es que lo que decía Nicolás, o sea, hubo tiempo para prevenirlo, estuvieron cuánto tres o cuatro días en Brasil, y no hicieron nada o sea, esperaron que empezara el partido para tratar de ganar como fuera, ¿cuál es el otro punto ahora? que Argentina abandona el terreno antes de que el árbitro suspenda el partido, o sea en, es, en esa pasada, la de ganar la tiene Brasil, de seguir con puntaje perfecto, ¿cuál es el problema? es toda la interna que envuelve a la situación que podría, o uno, hacer perder a los dos los puntos o que se juegue eh, posteriormente, no sé, el luque... De ahí voy a realizar, si se me perdieron las cinco Lucas pero, ah, bueno. pero, el, pero el punto es que la verdad es, es bochornoso porque siento que hay más un plan estratégico de la federación junto con no sé si es el Ministerio de Salud, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Esa, ah, la Anvisa, sí. La, la Anvisa. Entonces... La verdad es que aquí tienen que caer Las penas del infierno que en Brasil Y no le pueden caer las penas del infierno al rival Porque es Argentina Entonces yo creo que el, yo creo que Es el mayor problema que tenemos En, en esta en esta ocasión Porque si hubiera sido cualquier otro de pérdida de puntos para el forastero Porque abandonó el terreno Y se acabó Pero ahora cómo lo arreglamos Considerando que el calendario mismo Está tan estrecho de las clasificatorias Todo que analizar desde todas las aristas Y convengamos que A ver, en el mejor de los casos Se va a jugar Y en el peor de los casos Se va a jugar igual A mí me comentan, me comentaban ahí por interno Que el señor Martincito Está haciendo las gestiones Para que se juegue en La Pintana Ay, <risa> Ah, bueno Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Bueno, está ya en La Pintana también Así que Pero, pero ya claro eh, Sí, bueno, aquí Relatando bien la situación Ocurre que eh, Los argentinos Hay los jugadores que jugaron en Inglaterra no cumplen con esta cuarentena obligatoria para, para poder ingresar a Brasil Que es para todo ciudadano Brasilero. Y eh, también se estaría ya quizás confirmado Yo en algunos lados vi que estaba confirmado, en otros que no Pero que los jugadores también habrían falsificado su declaración jurada para poder ingresar al país Exacto, eso es lo que se sabe, ¿no? No está el documento como tal Claro, eso es por una parte y por la otra está el tema que, claro, eh, la eh, ANVISA, que es como el, digamos, el Ministerio de Salud o la, el agente sanitario de Brasil, uh -huh. ingresa y suspende un partido teniendo eh, tres días previos para poder hacerlo. Entonces la FIFA es clara con el tema de que eh, entidades políticas o cuando se meten los gobiernos a, a las decisiones de las federaciones, eh, los desafilian. Exacto No van a desafilar a Brasil No, no. Menos Argentina Argentina Abandona antes Que el, que el árbitro suspenda el partido Y es la única Digamos Que en la FIFA Es un comunicado Que esto queda, Digamos a, a, Al análisis Cuando hay partidos Que se suspenden Por fuerza mayor eh, Tienen que ver Todos los motivos Que pasan Si algún equipo Llegase a abandonar El, el, el Digamos el, el Terreno de juego Va a investigación Va a disciplinaria Con la multa que corresponde ¿Ya? Y eh, digamos que si el equipo no tiene justificado ese abandono eh, y la, la única jurisprudencia que hay eh, De un caso similar fue el maraganazo de Condor Rojas Que Chile abandona sí. el campo Y a Chile, digamos que, ¿qué fue? Se le quedó eliminado el Mundial de Italia 90 Y no pudo participar de, de las clasificatorias ¿De, de Estados Unidos en Estados Unidos, ah, está sí, Estados Unidos. Digamos que sí. fue como una clasificatoria y media Porque eso era el mm, repechaje para mm, ir a Italia 90 claro. Entonces, claro <coughs> Está el tema de que aplicarán eso a Argentina. No. Vamos a ver o, no, o, o, no. A, o le habrá una sanción para Brasil porque su gobierno interviene un partido de manera directa. No lo sabemos. Debiese hacerlo. Si es que digamos, si es que no, si es que no hay ningún sancionado, yo creo que perdería la esperanza en el fútbol, digamos, como tal. Pero en la deportividad, en el reglamento. Pero si hay uno de los dos sanciones, creyendo nosotros que pueden estar sancionados los dos rivales eh, a los dos, claro, los dos rivales. Eh, debiese ser, es lo justo de lo que corresponde, pero de que hay situaciones irregulares de ambos lados, las hay y justo está el problema que involucra tanto a Brasil y Argentina que no solamente son los dos más poderosos de la Conmebol sino que también del, uno hasta del mundo entonces mm. difícilmente los van a los van a castigar o yo creo que en el peor de los casos y siendo digamos súper benevolente con la FIFA les van a quitar puntos a los dos o a uno al menos <coughs> o sea, quitar puntos, pero digamos no el que el digo. partido que vacío yo creo vacío. que los puntos del partido, claro que el que, que quede como desierto. Claro. Pero no creo que haya algo de puntos. Es muy No difícil. sabemos, no o sé. Sea, yo, la verdad, eh, a todo esto la, ya la magia del fútbol para mí ya se perdió hace mucho tiempo cuando ah, ya. ya entró el tema de, del dinero, de marketing, eh, pero yo creo que el partido se va a jugar igual, se va a jugar en cancha neutral, Luque. Eh, yo creo que hay Madrid hay, está el antecedente de la, la Copa Libertadores de eso mismo está yo creo que se va a jugar se va a jugar eh, va, va a haber presión de ambas federaciones que, que van a obligar a que se juegue el partido igual es que claro que aquí el tema digamos que va más allá de la Conmebol porque es un campeonato FIFA y es la FIFA quien determina claro. la, la Conmebol solamente entrega los antecedentes yes. de la situación y es la FIFA y la FIFA claro, es claro en su reglamento o sea el gobierno que intervenga las federaciones para la casa y equipo que abandona un partido sin justificación a la casa. Entonces, mira, tenemos dos. Pero bueno. O al sea, final eh, es como un callejón sin salida, pero de alguna forma van a hacer una salida. Claro, como este cuando Messi le dice al árbitro lo putea y después era la. la ¿Cómo era? Era. La cancha es un desmadre. Claro. claro. Entonces no, pero bueno. De hecho, la verdad, lo único que, lo, o sea, lo que espero en esta situación es que se hagan los lobos nomás. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Puede ser, quién sabe, Uf, en una de esas que me equivoque. Claro. Que me o, prueben lo o, contrario. O sanción económica, total, la FIFA claro, le gusta. Claro. <risa> 50 mil dólares, oh, wow, vamos. qué castigo. No no, no creo que sea tampoco en todo caso. Sí. Sí. No, no, si sí, van a pagar, pero ¿qué, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Aparte yo creo que Bolsonaro también metió un poquito la mano, porque también ah, entre obvio. Bolsonaro con Fernández y nos vamos al conflicto geopolítico, también se le estaba ah, agarrando sí. las mechas. Uh. Se han estado agarrando las mechas más o menos, así que... Ahí, pues, eh, ahí. Hay, hay, es interesante, digamos, si lo vemos desde todas la, las perspectivas y todas las aristas Es una situación bastante interesante Y vamos a ver qué dice el señor pelado Gianni Infantino Gianini, ¿o no? Sí, pues infantino. no pues, Gianni Infantino, Gianni infantino. Sí, como el otro, como que, sí. Y hablando de hombres que están con, digamos, alopecia o gustan de tener pelo corto uh -huh. Se retiró el histórico Francisco Gato Silva Que el penal eh, que anota para darle a Chile el bicampeonato de América en el año 2016 eh, ¿cuántos vimos esa, esa primera plana que le hacen al Gato Silva? esa primera plana pero respirando, mirándose Cara de y, y decidido, y sí. decidido. Eh, no era tanto como la de Alexis que uno a Alexis ya como que tenía un poquito más de confianza el Gato Silva digamos que era como un, un no sabía, era, era terreno era un o sea, era el terreno incierto yo no sé qué tanta fe le tengo a Alexis en los penales porque Uf. el penal que le he visto uh -huh. No muy bien pateado. Bueno, digamos también que Alexis, el tema del picotón tenía un antecedente en la Sudamericana del 2006 que era un picotón aguachipato. Exacto. Entonces, por ahí, ¿Qué? pero claro, lo hizo y quedó para la posteridad. Así que le agradecemos al Gato Silva por todo lo que dio al fútbol, principalmente también a la selección en la Copa Confederación, en esta generación dorada. Era un jugador que era muy polivalente, lo ponían donde lo requiriera de un, de un central, claro. stopper, contención uh -huh. sí si sí, lo ponía de nueve también iba a jugar <ríe> sí. al arco también entonces eh, agradecerle porque digamos es un jugador que es querido y lamentablemente las lesiones en el último tiempo le perjudicaron bastante su, uh -huh. su regreso católico, bueno y también Poyet era un jugador que tampoco consideraba mucho, lo tenía mucho en la banca y bueno por ahí las declaraciones que también tuvo Volgato Silva era que él nunca pensó que eh, el fútbol eh, lo iba a dejar a él, él pensaba que él iba a dejar el fútbol, entonces claro por ahí también da a entender que, que ya no se sentía cómodo el turno acá. Sí, y también continuando en la, franca, en el, en la franja, en el tricampeón de fútbol chileno, otro histórico, Fabián Orellana, fue anunciado como el refuerzo de la Universidad Católica, sí, porque el digamos el hombre que anotó el gol del histórico triunfo sobre Argentina en el año 2008, el 15 de octubre del año 2008, yo estoy de cumpleaños ese día, entonces pasé a mi mayoría de edad, wow. yo cumplí mayoría de no. edad ganando la Argentina, o sea, imagínate, sí. es una señal del destino. Me Esto. imagino esa celebración. Eh, completito, sí. que era más chiquitito ah, sí, no. ¿Puedo contar una sí. anécdota? Sí. A ver, no mayoría, yo es. estaba justamente estaba Haciendo, eh, para que caché la diferencia de edad que tenemos, yo estaba en octavo básico En ese entonces ya, sí. Y la cuestión es que justo estaba eh, Haciendo una tarea para una disertación Entonces justo tocó el partido de Chile Y me tocó justo ver El partido, eh, el gol de Chile Porque todos empezaron a gritar gol En plena gran avenida y estaba ya, caminando porque me estaba viniendo para casa. Y la cuestión es que ahí pude ver así como visión así como 20-20 visión de pájaro, así como pude verlo así porque estaba en una pantalla grande en un bar. Ahí como por Barasmera eh, con, con Granada ni a, para Aero 15. O sea, su para doblar para el claro, show. exacto. Y la cuestión es que logré ver el gol y yo dije, hola, wea buena, buena. Y se fue al bar. Y, y se, se fue, fue al bar. Porque en ese tiempo no pedían Sorry. carnet Exacto. ¿Qué, ¿Qué diferencia? Yo estaba estudiando ya en la universidad Sí, porque yo estaba, estaba <risa> preparando la PSU En aquel momento bueno, y hablando de, de ese partido, también he recordado ese, ese video del día siguiente cuando un matinal va al Paseo humada y empieza a buscar gente para agarrar el partido del gordito. Ah, sí. Ese también es un clásico. Ah, este. ah, y, y, y digamos que los mismos los productores lo buscaron, buscaron, lo buscaron hasta que dijo lo que tenía que decir, sí, si valía la pena. Le, es que le dijeron que, que lo dijera con sentimiento como si no estuviera en la tele y, y ese listo, fue el gran error. Listo, <risa> claro. Un, un, pero fue un error voluntario totalmente, sí. Así que bueno, esas fueron las noticias digamos fuera de la tercera división y también que eh, para toda la gente del puerto, eh, querido que ganó Wander después de siete meses, aún. sin embargo quedan a 14 puntos de, de Curicó que es el penúltimo, eh, un tanto está un poquito complicada la, la faena pero eh, nunca en el fútbol no se sabe de imposibles, eh, de repente agarra un envión anímico y eh, suma cuatro triunfos más al hilo y puede llegar incluso 14 nunca ¿Qué sabe profesor y usted que tiene el corazón azul ¿qué le parece eh, la posible llegada de Junior Fernández a, a Universidad de Chile? más Lorenzo Reyes sí me parece me parece que es una buena llegada eh, sin embargo si no había plata para para renovar al Rebay yo creo que que llegue Junior Fernández como una una pisadita de cola Uf. pero pero claro eh, me parece bien ella eh, al, eh, al parecer ya estaría Junior en Chile por lo, que, por lo que vi y justo cumpliré la cuarentena para llegar al Superclásico. Así que me parece que es una buena adquisición. Eh, sobre Tiene todo por, que haber ido a Juanito Mena. Claro, porque, porque claro, Junior te puede jugar en altas posiciones arriba y, y va a aportar. Eh, un aporte, sobre todo con los últimos momentos que le queda a Joaquín Larribey. Y Lorenzo Reyes también sería un aporte, en el que de mediocampo lobo también está... Digamos, sí, el pero el recambio de Gonzalo Espinoza pensando ya en el próximo año y por ahí un amigo me dijo que ojo de aquí al viernes con Leo Fernández el que jugó en el por si acaso sí bueno eh, sería un muy buen sí. refuerzo ese, ya que por ahí Cañete no ha dado el, el ancho eh, no se ha podido entender eh, de hecho el otro día Pablo Arangui anduvo muy bien sí. creo que por Ahí está la solución de la U en el medio campo. Sí, pero, pero el problema es que le quita espacio a Brandon Cortés, que tiene muchas condiciones y no le han dado tanto minutaje. No, pues, no, pues. Ahí pesa, pesa el representante, Exacto. porque ¿cómo, saca, ¿cómo sacas a Montillo para, para meter a Callinite, pues. Mm. Exacto. Sí, es como el espíritu malvado de azul azul. Ay, ay, ay. ¡Hola, Montillo! <risa> sí, eh, bueno, eh, también en tiempo real eh, Colo Colo dio vuelta el partido Sí. 2 o sea, a 1 con goles de Solari y el búfalo para sí, revés el, el, el búfalo próximo ídolo de Colo Colo claro, <risa> en un, <en> un <risa> santiamen dieron vuelta el partido así que eh, algo más que agregar muchachos respecto de esta mini este, un, digamos un espacio distendido estamos estamos en la pre estamos activando lo que se viene, activando los motores a ver, algo más que agregar Poeta como Serbio San Marino. Per perdimos 5-0. Oh. Con Albania. Mira Albania. Pero, pero el otro día Nicolás Nani hizo un gol. Ah, bueno. Perdimos 4-1, pero se hizo un gol. Sí, también recordar que eh, Erling Haaland hizo un hat trick en el 5-0 a la toda poderosa Gibraltar. <risa> sí. Wow. Y, y bueno, eh, vamos con New Print sí, porque tenemos las tazas de New Print Sí, porque lleva tu pasión a todos lados con mejores diseños personalizados para tus tazones, relojes eh, llaveros y canilleras y un montón de, de souvenirs, de implementos con los cuales tú puedes sorprender en cualquier momento o también puedes utilizar para tu eh, respectivo adornos eh, ¿Dónde los puedes encontrar, eh, encontrar? estoy hablando como chivito, es muy fácil en las redes sociales arroba nubleprint y en el whatsapp más 569-2259-1523 repito el whatsapp más 569-2259-1523 y el instagram arroba nubleprint también ellos están haciendo constantes sorteos en este estas pollas de tercera de, de segunda división primera vez, eliminatorias tienen que juntar la plata para el regalo que va a ser acumulado dos años si, sí, van llevando dos años para, para regalo de poeta así que el Kino. no olvide... No olvide visitar las redes sociales de Nuble Print porque también puedes adquirir las mejores jinetas de Capitán y también cuadernos personalizados. Así que eh, lleva tu pasión a todos lados, Nuble Print. Nuble Print. Exacto. Bueno, y tenemos que hablar, por supuesto, de nuestro amigo Josman de The Barber. que lo pueden encontrar en Instagram como de guión bajo. Josh-Barber-Chop o contactarlo al WhatsApp. Ahora lo tengo más a la mano. Más 569-41-44-14-37 para que quedes con el mejor estilo de cara a estas fiestas patrias. Está haciendo domicilios todavía. No, no hemos tenido la, la señal de que va a estar en, en su local en Galería Plaza de Armas. Pero no alcanzaste a notar el número y quieres... Ver la posibilidad de aperarte de quedar bien bonito de cara a las fiestas. patrias te reitero el número más 569 14, 1437 Lleva siempre el mejor estilo con Josman de The Barber Shop. Exactamente. Y continuamos porque no solamente todo va en el estilo del pelo y el corte de barba, sino que también el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, sino que también cambia tu mente y tu actitud. Y con una X, profesional, además entrenas con el mejor estilo. Ropa deportiva de alta gama. Eh, para hacer deporte con los mejores diseños El mejor confort y la mayor Comodidad eh, También en ABDX Profesional si tú tienes un equipo De fútbol 7 como en la Federación De Hinchadas Europeas O también si tienes un equipo digamos de, para, el club, para el campeonato De tu eh, empresa O con tu campeonato de tus amigos Puedes diseñar tu uniforme deportivo, como lo hizo el, el restaurante de comida árabe Yamile. Así que, ¿dónde los puedes encontrar para hacer la cotización y revisión de los diseños? Esto es muy fácil. Lo puedes hacer en sus redes sociales en ABDX-profesional o al WhatsApp más 569-51959290. Eh, Instagram ABDX-profesional y al WhatsApp más 569-51959290. Y recuerda que puedes con ABDX profesional. Puedes tener excusas o resultados, pero ambas juntas, niente, Nancy, non. Niet. Niet. Así Niet. Que Nico, ¿cómo van las redes sociales? Ah, ¿se mueve? Si no se mueve. Bueno, eh, Fernando Torres que coloca, manda aplausos y dedito para arriba. Un saludo ahí también. Dedito eh, para arriba. Solto que coloca saludos a todos, besos al profesor Manuel y éxito al programa. Wow. Bueno, y mandar un saludo Perfecto. también a Fakir que está también sintonizándonos. Nuestro acoman Exacto. Sí. Aguaman se está llevando todo el agua Sí, eso sí, todavía oh, bueno. no, no, no tenemos agüita <risa> Agua, agua, <risa> agua, agua, agua. Eh, Bueno, y como dice la canción Ron Ron se fue para el norte Y vamos con los resultados de la, del campeonato Tercera edición en la zona norte Donde hubo no tantas sorpresas Sorpresa y no sorpresa, digamos ¿no? Sí, porque eh, En condición de visitante eh, Bruja de Salamanca Le mete el dedo en la llave Y le gana por dos goles a uno eh, a un Vallenar que ya estaba complicado que ya la semana pasada hubo declaraciones de su capitán histórico y sigue en decadencia Nicolás Bueno, aquí hablamos de dos equipos que, bueno, eh, Brujas también se armó bastante tarde, son dos equipos que se armaron bastante tarde, que tenían muchos problemas por ahí pero es un triunfo valioso para la gente de Brujas eh, eh, de visita y creo que son puntos valiosos para lo que se viene de aquí en adelante, que es la pelea por el segundo lugar que uno dice, porque o vaya uno, lo da un peldaño más arriba, y la pelea va a estar ahí entre, yo creo, Mejillones, Salamanca y, y Quintero. Sí. Sí, a ver, por, por, por mi parte, coincido plenamente con lo que dice Nicolás. El, me parece que. No sé si estamos como para hablar de lo extrafutbolístico Que me parece que fue lo más, lo más rembombante de este partido Que es una pena que no sea el resultado Que es bueno para, para Salamanca totalmente Pero, pero lamentablemente eh, surgieron estos temas extrafutbolísticos o sea, Han habido dimes y diretes declaraciones en, en medios locales Por parte de tanto de Vallenar como de Salamanca mm -hmm. Y la verdad es que si se llega a ratificar Todo este Sería horrible. Porque ponga, a ver, pongamos en contexto a la, a la gente. Empecemos, empecemos por ahí. Yo creo que no, es lo, lo, lo mejor. A ver, hu hubieron declaraciones por parte de, sí, sí. de Salamanca. Claro, Salamanca fue el, el visitante. El visitante. Uh -huh. Que les dieron un camino que no correspondía. Prácticamente les hicieron imposible la llegada <risa> al estadio. De hecho, los jugadores tuvieron que caminar por las vías del tren para poder llegar al, al estadio. Eh, eh, un asunto de 3-4 cuadras, dijo un jugador por por ahí, pero el tema es que, o sea, si había una planeación de que tenía que llegar un bus y están arreglando los caminos, dame la mejor alternativa claro. posible. No me lo dejes a, a ya tres cuadras, que a lo mejor puede no ser mucho, pero consideremos que allá es un clima más o menos desértico, el sol pega bastante fuerte. En altura dados. también, considerando eso. No, o sea, y aparte que, estamos hablando de equipos que quieren llegar al profesionalismo claro, O sea, que empiecen claro, con es, esas cosas Claro, claro o sea, tan, ¿qué, ¿qué se creían? ¿Brasil? ¿Le, le tomaron el gustito? Claro. Eh, mm. Sí, bueno, eh, eh, es digamos lamentable que, es, que hayan situaciones extra futbolísticas que, que empañen un poco el rendimiento en la cancha Porque son situaciones que, que no deben pasar Que, se, que son totalmente, digamos, eh, que se pueden prever que hay, se pueden planificar de mejor forma entonces, a menos, claro, de que justo vayas en el camino que te, te topes con un accidente que surgió en el mismo trayecto ah, claro. eso ya es totalmente entendible pero si ya estaba anunciado que iban a ser obras de, de, de, de arreglo y todo eso, yo creo que eh, estamos raspando en, el, en la chacota, digamos, así ¿Y, que ¿Y cuál fue la defensa de, de Vallenar? ¿Salió a hablar algo? No sea más, más que, o sea, lo, lo que hicieron se lavaron las manos con el tema de que eso correspondía netamente al municipio que te la doy hasta cierto punto, hasta cierto punto, es porque la, planea, de... la planeación debería ser conjunta, porque el municipio sabía que le iban a ocupar el estadio, empecemos por ahí. claro y Pero lo otro que, que se estaba mencionando también, porque hubo de, eh, desde las dos partes, desde Vallenar, que un jugador golpeó una puerta, de hecho la destruyó, ah. hubieron... La contrarrespuesta fue que la puerta ya estaba hecha pebre y que solamente la terminó de rematar, pero igual la actitud no corresponde. No. no, no podemos pasar por alto esa situación. Independiente, que ya la puerta, no sé, tenía solo un tornillo, estaba a punto de caerse y con el golpe la terminó de, de tirar, no. ¿Y no, si la puerta golpeó al jugador? Tarjeta roja para la puerta. Pero el tema es que lamentablemente en este compromiso independiente que sea buen resultado para Salamanca... Eh, fue lo extrafutbolístico lo que marcó la tónica de este sí. partido y sigue siendo lamentable. Como decía Nicolás, estamos, o sea, se supone que es el último paso, como dijo un entrevistado que tuvimos acá, que no pude estar, es la universidad del fútbol. Uh -huh. Entonces, si vamos a estar con este tipo de cosas, o sea, los reclamos en contra de, de Sol, si no me equivoco, el apellido del que está a cargo sí. de Vallenar, o sea, están completamente bien infundados. Totalmente bueno, y Vallenar que fue un equipo que no hace mucho estaba, estaba en donde corresponde, entonces... ¿En la B? No. Ah, no. no. Sí, pues en segunda. Sí. Ah, ah, ah En segunda. en sí, tercera B. No, no, en segunda profesional y de hecho por eso mismo, por problemas eh, administrativos que, que baja, entonces <ríe> no, no aprendes, no aprendes. No, no, no aprendes. No. Usted no aprende, señor Simpson. No, no aprendió nada. Eh, también recordar que digamos que el, el equipo el cuadro más potente de, de esta zona que es el cuadro de esta fecha, por el, el uh -huh. calendario de, de equipos que no participan y eh, Quintero Unido vence por la cuenta mínima en condición local a Municipal Mejillones obteniendo su segundo primer uh -huh. triunfo y ya, digamos, tomando, uh -huh. no. primer triunfo primer triunfo segundo, ¿Primer triunfo? segundo partido primer sí. triunfo. exacto ah verdad partida. sí entonces estamos acá aquí con, claro. vamos a, sí mala mía perdón eh, me Offside. Offside, sí, leí mal, eh, pero sí, obtiene su primer triunfo y ya digamos que también era un partido eh, muy importante porque era un partido de, de, equipo, de un equipo que buscaba que no se le escaparan los rivales escaparse de la parte baja aprovechando que, que Vallenar digamos, tenía un partido más o menos, más o menos de, de la misma característica que hacer un partido de, de esos que son de 6 puntos entonces uh -huh. Quintero toma bien su, su, su postura eh, obtiene su primer triunfo y ya comienza quizá a tomar esa confianza que se requiere de cara a este a este grupo de la zona norte. Eh, sí, bueno, eh, aquí, aquí vemos eh, un cuadro de mejillones que tuvo sus dos primeros partidos de local, la apuesta era ver ahora eh, saliendo de visita en una cancha que tampoco la acomoda mucho porque la cancha de Quintero es demasiado difícil, con su gente afuera, la, la gente de Quintero, que ese estadio tiene... La gente puede estar afuera sin no, problema. Le, no, la gente prácticamente está como encima. Así, eh, para la gente que no conoce, perdón, Nicolás, eh, la, la cancha está hacia abajo como el Monumental. Sí. Claro. para los que no, no cachan, es como el Monumental, guardando las proporciones, obviamente. Es un hoyo. Pero, exacto. Entonces la gente si se queda sí. afuera va a ver el partido ver, igual. El partido igual. Claro. Bueno, y, y un cuadro de mejillones que juegan pasto sintético, eh, llevarlo a una cancha que... Que es un pasto, pero es un pasto bastante complicado, que la cancha no está muy pareja. Creo que eh, el resultado fue demasiado corto. Eh, bueno, como venían siendo los partidos de Mejillones. Mejillones había ganado los dos primeros partidos por 1-0 uh -huh. y ahora perdió por 1-0. Entonces también se está resguardando ahí eh, que no le conviertan muchos goles. Y creo que eso a la larga es, es bastante eh, decidor para, para el tercer puesto por ejemplo que se disputa de los mejores terceros o sea o sea no, en este grupo no hay tercero hay dos ¿Solo dos? Tres? Sí, pues, son dos, solo como tiene uno menos, le uh -huh. quitaron uh -huh. la uh -huh. posibilidad del mejor. Entonces, va a ser, eh, la pelea va a, estar, eh, va a ser o vaya más uno más. Entre, debiese. Claro, debería. Ya, ya es tercera fecha y ya estamos. No, si la tercera fecha saquemos conclusiones, saquemos sí, conclusiones. Por eso, o, saquemos conclusiones si eso, eso, de hecho, eso era lo que quería decirle. Bueno, quería uno terminar con el resultado, <risa> complementar lo de Nicolás, porque es valorable lo que hace Quintero con un Mejillones que lo, lo dijimos las dos primeras fechas. Un equipo que te maneja uh -huh. el resultado. Yo, yo creo, por. por lo, lo poco que pude leer porque no, no pude ver el, el partido, eh, fue, un, fue un equipo que trató de recordar el 0 a 0 uh -huh. entonces es muy valorable que Quintero le pueda sacar esta diferencia aunque sea mínima, pero también como decía el profe es un envión anímico para lo que viene no había empezado claro. con el mejor pie y ahora estrecha todo entonces se pone bonita la pelea y también afirma a Quintero como lo que esperábamos uno de los candidatos al menos pelear el segundo puesto de, de este grupo Sí, el, digamos que, claro, el Mejillones es un equipo de estos equipos que son resultadistas, que juegan ahí con la especulación, que podrían estar perfectamente en Wall Street o en la calle en Nueva, <risa> claro. en, en Nueva York, ahí con Alamea. en la bolsa de Santiago. Sí. Claro, empezar ahí a especular con todo este asunto, o, o invertir en el Bitcoin. Pero, <risa> claro, y es, obviamente muchas veces esa especulación te puede jugar esto. De hecho, hay una hay una máxima que se dice que equipo que sale a empatar el 0 a 0 pierde 1 a 0 en la última jugada. Claro. no sé si este gol eh, no, en qué momento habrá sido pero es muy importante el triunfo de Quintero porque si hubiese llegado a ganar Mejillones y Ovalle con un partido menos ya se arrancan y los dos puestos ya están pr prácticamente sentenciados sí. y, y también principalmente por la lucha del descenso que es claro. muy importante este es un grupo que tiene cinco equipos y que desciende uno y estamos mayor ahí, chance de que alguien descienda ahí, claro la probabilidad se digamos se aumenta así que eh, ¿Algo más que agregar con, con Tetulio también, Ovalle, que tuvo, no tuvo rival, jugó probablemente ya fue un partido amistoso? A ver, más que, más que agregar ya para hacer un análisis del, del grupo, la verdad es preocupante lo de, lo de Vallenar, yo creo que no, no hay mayor ciencia al, al respecto con ese comentario, pero lo lamentable es que sean los, los temas extrafutbolísticos los, los que estén dando la nota, ya sea a nivel del, de lo que pasó en el partido con Brujas, como a nivel del rendimiento propio del equipo. Me parece que es el candidato firme Y perdona a la gente de Vallenar, de yo, yo soy lo más, lo más directo posible, si no me pregunten en ANFA. El punto es que están siendo ferros candidatos para irse a la B. No lo merecen, entre comillas. No, no lo merecen por la gente, no lo merecen por historia. Sí lo merecen por sus dirigentes, que es distinto. Pero la verdad es que llega a dar pena, porque es un equipo con cierta tradición en el fútbol chileno, y que lo tengan así hecho pebre como tienen hecho pelota a Cobreloa, en este momento haciendo una de sus peores campañas históricas a nivel de fútbol profesional, la verdad es que es lamentable, Quintero se está levantando, ya pasando a, lo, a los demás, Quintero se está levantando, me, quiero ver a Quintero cómo termina la primera rueda, la verdad, para, para sacar una, mayores conclusiones, y la verdad lo, también lo do, lo do Valle es era el candidato lo dijimos de un principio y lo de Mejillones también va a ser interesante ver cómo se va a ir desdoblando este este choque que va a tener con Quintero porque al final pareciera ser que son los dos que están ahí tratando de ir férreamente por ese segundo puesto pero siento que en cierta forma están dejando un poco de lado lo que puede hacer Brujas que me parece Brujas está corriendo como solo Yendo a ese puesto mientras Mejillones con Quintero están como peleando solamente entre ellos por ese puesto. Y Brujas también tiene mucho que decir en el torneo. Bueno, y el día sábado juega Brujas contra Ovalle. Exacto. Juega, así que es la prueba de fuego también para Brujas ahí. Así que va a ser un partido bastante interesante. A las 12 del día lo va a transmitir la municipalidad de, de Salamanca. Mira, entonces Ovalle claro, eh, no juega y sigue primero. Exacto. ¿Qué mejor? Qué mejor esa es, digamos es como uno de los ideal bueno, y como lo conversamos en la interna es el único equipo de, de todo de toda la tercera que puede obtener el puntaje ideal porque ya el otro grupo ya empataron o perdieron. Claro. Exactamente. Sí, exactamente. Así que bueno, tomamos nuestro bus, ah, sí, bus, no, no, bus, sí, no un, bus, bus. Sí, un charter, o podemos tomar la, una citroneta y bajamos a la zona centro cuando hay gol de Colo-Colo. Leonardo Gil. Pone el, tiro libre. el, el 3, 3, a 3 a 2, había empatado Higgins, y eh, para que vean que estamos en tiempo real, sí, sobre, sí. obviamente, porque no, completamente mm, en vivo. estamos en vivo, sí, totalmente. Porque los programas grabados son más entretenidos, así que claro. <risa> así que no se molesten de, ahí, de, de del tema de en vivo, porque, insisto, podríamos grabarlo y saldría mucho mejor, porque la edición es buena. Ya, eh. Sí, bueno, con el gol de Colo Colo que ya tomaría, digamos, distancia en, la, en, la, en, el, en el campeonato porque perdió el Audax y todo eso. Continuamos con la zona centro porque en el estadio Fernández, eh, el cuadro de Trasandino empata, pincha rueda contra Municipal Santiago empatan 1 mm -hmm. a 1. Y bueno, si bien sigue siendo líder Trasandino, eh, quizá era un resultado que no se esperaba, pero Municipal Santiago despierta, como que ya da un esbozo que dice: ¿Sabes qué? Tan, tan no quiero decir muerto porque nada es, es como matar a un equipo antes, pero no estoy tan tan deshecho no estoy desahuciado, quiero pelear y el que pelea siempre va a dar algo que decir eh, Bueno, partiendo por la transmisión que lamentablemente nuevamente eh, eh, fue dejó mucho que desear, si bien era una transmisión gratuita como nos decía la otra vez Alonso que querían que, no, que el hincha no pagara pero lamentablemente todo el primer tiempo se empezó a ver como desde el minuto 37 por ahí y ya iba ganando 1-0 Trasandino. Eh, un municipal Santiago que, que volvió a ser el municipal del año pasado. Eh, sólido, sólido en defensa. Eh, un equipo aguerrido. Y por ahí también tuvieron para ganarlo. O sea, nuevamente Jairo eh, fue una de las figuras del partido, el arquero de Trasandino. Trasandino. Eh, un, un equipo de Trascendino que no, lamentablemente no puede optar ya al puntaje ideal y por ahí enreda punto y, y la cosa se pone bastante entretenida en el grupo centro Sí, de hecho, a ver, bueno aparte de la, de la transmisión como, como tal, que creo que ya quedó todo dicho por parte de Nicolás, eh, sí quería destacar lo mismo que decía el... Eh, que se ve sólido. Es, esa, esa cara que extrañamos durante las primeras jornadas de, de un municipal de Santiago, que era como medio extraño verlo, como que le faltaba algo. Ahora lo consiguió, enfrentó al rival más duro del grupo hasta el momento. Totalmente. Y, exacto, de visita uh -huh. más encima. Y un, un trasandino que me parece, no, no quiero decir que se hayan confiado, pero me parece que dentro de, de su cabeza, tal vez los jugadores tenían la la mentalidad que iba tan viento en popa que no había que tener mayores preocupaciones de un municipal Santiago que venía medio a los tumbos mm -hmm. entonces eh, siento que por ahí pasa un poco la tónica del del encuentro, sin, insisto sin desmerecer el trabajo de, de Trasandino, pero pero Municipal Santiago despertó y eso es lo más destacable y, y ahora Trasandino que si bien está escapado tiene que ponerle ojo porque otro traspié lo en las pretensiones de quedarse como el sólido líder Sí, porque Trasandino de ganar hubiera quedado cinco puntos arriba claro. en, en tres partidos. O sea, es un, es un, digamos que eso es una caja de ahorro bastante importante y prácticamente estaría sellando con eso su, su clasificación. El gol de Trasandino eh, fue un poquito, digamos. Eh, divertido no quiero decir no no no no alcanza para Blooper pero iba pero iba era candidato para el Blooper porque <risa> es un centro rasante que el quiero dar rebote que le roda al defensa que da ahí la tole tole gol y de entra, y entra. Pero ah, bueno, son... Pasmiño, me parece que fue. Sí, pasmiño, todo. sí. Entonces, claro, o sea, eso es lo, lo importante que, que la pelota entre. Si da lo mismo, si entra con la rodilla, con el sí, mulo... Con la oreja. Con la, con la oreja, con la oreja. Esa, con la oreja, con la oreja, claro. No, sí. que puede ser con una... Un cual claro, de las dos. No claro, con la ahí te, te perfila. Entonces, es la, importante... María. <ríe> sí, el único que puede hacer con la mano es Diego Armando. Así que... <ríe> Y, y sí, entonces eh, fue un, un empate que a Trasandino, digamos, lo deja y, y a todos los que seguimos la campaña del Cóndor lo deja con, con gusto a poco Pero sí se mantiene como cómodo líder de esta zona centro Así que yo creo que el cambio le ha hecho muy bien a Trasandino Le ha hecho muy bien Ya podemos decir que Trasandino quizás estando en la zona norte Era un poquito más... no, no proporcional a sus reales eh, condiciones que tenía, obviamente que los planteles van cambiando a lo largo del tiempo cambian los, los cuerpos técnicos pero los desplazamientos en, en esta categoría influyen mucho y eso que antes no había pandemia Sí, el tema es que a mí me, entra, me deja la duda Trasandino de local, o sea eh, ¿será que la cancha en sí no le acomoda a ellos? porque de, de visita se les vio muy bien, ahora su primer partido local y los vi por ahí muy, un poco incómodos, o sea ¿será la tónica de los partidos de Trasandino de local? Bueno, es que pues comentamos sabe. que la cancha tampoco nos es cuida. la cancha del de Regional de los Andes es un pasto come pierna, es. que tú pisas y te hundes. Llega hasta, hasta, hasta la rodilla la, el, el pasto, entonces, eso quizás es que, de venir jugando en unas canchas que están en mejores condiciones, igual la afecta. Pero ¿sí? ellos entrenan ahí. A eso, a eso es lo que voy o sea, de local no va a ser su fuerte, va a ser de visita. Ahí está la incógnita en cuanto a esto. Bueno, claro. bueno, y, ta y también destacar que la campaña de Trasandino se condice con el cambio de dirigencia y cómo, ha cómo se hacen las cosas, que era lo que hablábamos de, previamente de Ballenar. Exacto. Es el otro lado. Entonces, destacar todo eso que, como decía, cuando la cabeza está bien, todo debería andar bien. Trasandino aprendió la lección del torneo pasado. Lo podemos decir que tuvieron ahí una resta de puntos más o menos importante Sí, mm -hmm. y también digamos que la Pintanonía obtiene su primer triunfo. Un aplauso para mí. Merecido de verdad, de corazón. Sí, de costó, corazón. costó pero se pudo. Costó, pero sí. Sí, sí, siempre es importante ganar, sobre todo incluso de visita. Eh, bueno, también eh, a la gente de Rancagua Sur, también mandarle un saludo al Corregaminos, Camilo Olmedo. Sí, que sí eh, bueno, ideándome en Rancagua, muchachos les contaba recién que fue al Monasterio Celeste, así que le mando un saludo al profesor Loberita Ramírez, a Fernando Novergara, Vergara, jefe técnico de... Que no es el delantero es un, es un personaje que fue jugador argentino. Y a todo el club Atlético central también, que fuimos a hacer una gestión para el club, así que les mando un saludo a ustedes muchachos y los felicito acá en el programa por el triunfo que tuvimos el fin de semana en el campeonato haciendo amigos de la zona central. Ganamos a Goodier fue un buen partido entretenido, eh, <risa> 5-0, entonces... <risa> <risa> eh, Eso no. fue factura. Oye, lo, lo, y mira dónde está Goodier pensar que estuvo hace unos claro. años en sí, tercera pues, vez. Sí. Claro. No, y fue uno de los... Clubes que también se, se decía que iba a entrar también. Exacto, que podía volver. De hecho, había quedado uh -huh. aceptado y después ellos fueron los que eh, sí, bajaron la sí, candidatura. Sí, es, que tuvió, es que tuvieron problemas con el estadio, si mal no recuerdo de aquella vez. Sí, lo que hablaba con el con Sergio, que es como el encargado de Goodyear, es que claro, la, el estadio, como que la empresa, como que están ahí, que en el... En el, en el, en el, o, sea, el o sea, la, la el relación tío. no marcha sobre ruedas el tira, Claro, no, no. O están Firestone. <ríe> <ríe> Qué paradoja. Que le gustó. <ríe> <Sí>. <ríe> Gracias. Sí. Gracias, pues. Sí. Eh, claro, no, pero. Eh, y, y claro, por el tema de las fases, que igual se entiende, pero. Pero. Pero, pero claro, esperemos que le puedan eh, facilitar el estadio, porque es una cancha muy bonita. <risa> <risa> le cayó la teja. Es que me da y está colorado. Eso. Eh, Nico, ¿qué nos puede decir de este partido? Eh. Bueno, yo no vi mucho porque se estaba jugando en simultánea a la misma hora que estaba jugando Macul con San Joaquín, no, sí. que fue el partido que yo vi. Eh, pero un datito que no, nos, eh, nos da Manita, mandale un saludo. Manita. Que dice: Ojo con el grupo centro, Rancagua Sur empezó como tercero y terminó como golista en la fecha. ¿eh? Imagina, Mira, Exacto. verdad, verdad, verdad, pero verdad. Sí, pues. Pero a pesar de ello, después cuando analicemos la tabla, vamos a ver que no está tan lejos. No, nada, para nada, no. si eso, digamos, está muy apretado esto, yo creo que es como uno de los grupos, bueno, están todos en verdad, sí, sí, sí, ya, es es hablar de bueno, que hay un grupo sobre otro, es hablar de quejarse de lleno Y, bueno, Rancagua Sur que tenía su oportunidad de jugar de local y, bueno, no pierde lamentablemente, pero yo creo que es lo que... Come comenzó ganando, sí. sí, comenzó ganando y mm -hmm. se lo dieron vuelta en el segundo tiempo Claro, sí. que es lo que hablábamos de la semana pasada de, de la Ventana? ¿se acuerdan? Que era, que era un equipo que había perdido dos partidos, pero que estaba ahí, que en algún momento se le iba a dar, que le iban a caer los goles y se le dio se le dio y se le dio y cumplió y gracias a la ventana por no dejarnos como unos soretes bueno y, y es la, el primer triunfo en la categoría o sea el claro. campeonato pasado no había podido lograr ningún triunfo y ahora es un triunfo histórico y, sí. de, visita. y de visitante así que eso le permite a la ventana unida poder salir del último lugar y ahora está en el penúltimo pero con claras aspiraciones ya de poder llegar a la zona de clasificación y el siguiente partido digamos que fue eh, poeta pues, perdón ¿algo, ¿algo que agregar del partido? no no ya Gracias. Eh, el, el partido siguiente fue Escuela de Macul con Gracias. condición de visitante que bueno, fue un, un, un Real San Joaquín que golea en la Escuela de Macul eh, y le permite también llegar al segundo lugar porque también San Joaquín había comenzado con dudas eh, Macul, si bien con la derrota se, se sigue estando ahí cerca de los líderes, uh -huh. pero digamos que es un tanto contundente para lo que venía haciendo Macul, que venía haciendo una campaña muy muy buena, quizás decir lo que hablábamos mucho de Macul, que era un equipo reactivo y quizá en este en este en este partido no le sirvió la propuesta, no uh -huh. le no logró convencer y, y perdió de una manera, digamos, un tanto categórica. Eh, antes de que darle la palabra a, a, a aquí a los contertulios, quiero sobre profesor tanto problema de escuela de Macul que me invita me ha invitado en los partidos de, del club y las dos veces que me ha invitado no he podido. Eh, una porque tenía un viaje planificado a la playa. Y este domingo eh, coincidimos con el, la segunda fecha de nuestro campeonato, entonces uh -huh. no voy a poder estar ahí, pero apenas pueda, profe, voy a ir, así que no se preocupe. Y esperar también que, que puedan pasar este este trago amargo y que sigan creciendo como institución. Uh -huh. eh, ahora sí, José Ángel, ¿y qué nos opinan de este partido? A ver, la, la verdad es que son la, las dos caras que. Que, entre comillas necesitaban los equipos, quiero, quiero ser eh, lo, lo más breve posible con esto Real San Joaquín necesitaba una victoria así para poder encaramarse y poder tener ese, esa confianza de cara a lo que, a lo que viene en el, en el certamen y Macul, ¿por qué necesitaba una derrota así? Porque siento en base a, lo, a los dos partidos anteriores que había como cierto conformismo con lo que se estaba uh -huh. haciendo, en cambio esto saca a relucir eh, todas las fallas que puedes tener, o sea le mostró el lado más feo a una escuela de Macul, no digo que, que estoy alegre por la derrota, para nada, pero el, pero el tema es que ambos lo necesitaban, uno para afirmarse, para demostrar lo que viene haciendo hace harto rato y que le ha sido muy esquivo, que es el tratar de, de llegar con solvencia a lo que es una fase final de, de tercera división A, y un Macul que tiene que empezar a pulir esos pequeños detalles porque las condiciones las tiene, lo ha demostrado, pero necesitaba ver cuáles eran realmente sus falencias, diciendo que este partido realmente demostró dónde estaban esos pequeños detallitos que al final te terminan eh, eh, llevando a perder partidos. Sí, bueno, yo lo conversaba la semana pasada, decía que, que un equipo que, que tuviera experiencia en la categoría no le iba a perdonar los errores a Macul, uh -huh. como si se los perdonó Rancagua Sur el partido pasado, y bueno, eh, un cuadro de San Joaquín que tiene mucha experiencia en la categoría, tiene, tenía jugadores de mucha experiencia, eh, le hizo sentir el peso a, a Macul, que lo he dicho, tiene jugadores jóvenes eh, jugadores muy buenos que tienen mucha proyección pero que lamentablemente eh, en este partido les pesó eso de, de, de la experiencia del, porque eh, intentaban salir mucho, bueno yo creo que es un, también una una indicación desde la banca eh, trataban de salir mucho y San Joaquín le, le hacía sentir la presión y, y perdía muy fácil el balón en la salida a Macul y por ahí San Joaquín fue contundente solamente, mm. tuvo para haber marcado unos dos goles más eh, pero anduvieron muy bien los delanteros eh, Marlon Paredes y, y Ruiz mm. que es el ex-ranco eh, y bueno, el, el resultado se ve reflejado, un, un 4-1 que el, el gol de Macul fue en, en la última jugada del partido y bueno, destacar en Macul que el ingreso de Felipe Hernández que no lo veía jugar hace un rato que, que creo que es uno de, lo, de los pilares que tuvo Macul en el último ascenso y esperar verlo más en cancha pero como digo eh, Macul tiene que trabajar mucho eso el tema de, de que eh, la mentalidad de, o sea es un tema de, de, de que le hacen sentir eh, la categoría y, y los veo que, que se achican un poco entonces creo que eh, en, este, en este grupo que están peleados deberían estar ahí un poco más atento. Claro, hay un tema muy, muy clarificante que, que, que, se, que es representativo en el fútbol, que es, no es lo mismo estar siendo presionado que sentirse presionado, eso es, una, es un tema que podemos ampliar harto, porque hemos visto, no sé, pues partidos, obviamente no vamos a comparar a la, la Champions League, pero hay partidos de equipos que de repente está el arquero, están jugando en, en el, cercano al córner y salen jugando como si nada, y es porque ellos están siendo presionados pero no sienten esa presión en cambio hay jugadores que puede estar con cuatro defensores atrás y va solamente uno a, a presionar y, les, y sienten esa presión y eso ya es un trabajo digamos más que nada psicológico entonces eh, claro, si el equipo quizás trataba de salir jugando y no le, y no le, no le surgía y tienes que también buscar alternativas porque el hecho de salir jugando si tú no lo tienes muy bien trabajado eh, te puede costar caro porque basta que te, te, te toquen te pinchen el balón y va a quedar ya mal parado es que pasó muchas veces en el partido eso eh, ya era muchas veces que perdían el balón abajo y seguían intentando salir y ya tenían los jugadores encima o sea era ya no había otra opción que salir a, a, a Reventar arriba y no, no lo hacían O sea, claro. jugaban mucho en, en, en el triángulo atrás Y por ahí estuvo el error creo yo Eso son lo, la importancia De, de poder quizás ver otra alternativa Dentro del mismo juego Porque claro, o sea si tú sabes Y sobre todo que hoy en día tú puedes analizar A los rivales eh, Si es que, si sabes que te van a presionar arriba A menos que haya sido una, un elemento sorpresa de San Joaquín Que no lo haya hecho antes la verdad es que yo no había visto a San claro, Joaquín antes, no de la no la hecho de antes Pero sí, eh, tienes que tener un plan B Quizá eh, avanzar Como en el fútbol americano, avanzar yardas Para poder quizás después pelear un segundo balón Y ya mm. y, y sacarte el riesgo de acá Porque no es lo mismo perder el, arco, el balón cerca de tu barco Que perderlo en la mitad de la cancha O pasado en la mitad sí. de la cancha Pero sí, eh, independiente de que Obviamente nosotros nadie quiere desearle el mal A los equipos, pero sí eh, Es como un, una a, Ducha de agua fría necesaria Para Magullo, yo creo que está bien que, que sirva de aprendizaje para el club, para los jugadores, bueno el club tiene arte experiencia, me refiero al club como cuerpo técnico, los jugadores que puedan, digamos, hacer una, una introspección, una retrospección de sus cosas y poder seguir aportando porque han sido un aporte en esta en esta categoría. Bueno, y, y mucho ojo, porque ahora Macul juega de local contra Trasandino. Sí. Entonces, otro, otra vara para medirse. Sí, totalmente, sí. Es complicado ¿eh? Yo creo que es. utilizando la comparación que ustedes dijeron, eh, que tú dijiste, Manuel. Eh, tienen que darse cuenta de que a veces se les viene en la medianoche, cuando decíamos de que el, lo, lo de Escuela de Macul parecía el cuento de la Cenicienta. Ahora, depende de ellos cómo se lo van a tomar más adelante. Y todos sabemos cómo termina el cuento de la Cenicienta. ¿Cómo termina? Yo no lo di. Final feliz. Sí. Ah, ya. Entonces, eh, Macul... De <risa> debería ser capaz de repuntar si tienen eh, la confianza y tienen eh, confianza en claro. su trabajo. Eh, pues, Absolutamente. Podemos, podemos sacar, digamos, como una como una analogía de, del tema de las convicciones si bien podemos decir claro que si Macu seguía intentando seguía intentando seguía intentando es porque tiene una convicción clara y una idea de juego que no la van a digamos a transar claro pero, eh, oh, pero, pero eh, el punto es que le, le habían marcado cuatro o sea llegó el gol en el último minuto pero la diferencia de gol es lo que va a pesar al, sí, absolutamente. en en este momento está tan apretado sí va a pesar sí, que nos dices de, bueno, de este partido qué que va a agregar nada más no, no, nada más. Sí. No, no, que, no que, que, que estoy guardando los análisis para la tabla. Ah, Porque ahí la donde ve, se pone más interesante. Sí, uh -huh. obviamente. Uh -huh. Y eh, si ¿sí, todavía tenemos tiempo o vamos con las menciones. ¿Qué nos tenemos, ¿tenemos no, tiempo? Pues va, vamos con el con el último partido así. Cerramos el grupo y después vamos con las menciones. Eh, ¿Qué es claro, este era el último, era el último, eh, último, el último partido? No, no, no De hecho, tenemos tiempo para el Grupo Sur Así que... Ya, pero perfecto no, vamos, Todos los grupos sí. de una sí, sí, vamos ah, también, digamos, un grupo. Golpe Así, pa Sí, ya eh, Y tomamos el tren al sur Llegamos uh, uh, uh. eh, a la... A, a, al... Al... Al OTA Vamos a Lota. Yes. Yes, yes, yes. El nuevo Lota Schweier vence por un gol a cero a Club Deportivo Linares Unidos. ¿sí? Mm. Y esto le permite subir puntos, a subir posiciones de manera importante y quedar ahí a tiro de cañón. A tiro de cañón y con la expectativa de que puede hacer algo más. Y que, y quizás ese comienzo un poquito dubitativo era solamente eso, un comienzo con dudas como cuando uno comienza una relación que está al principio con dudas y se embarca, me, quiere, no me, me embarco no me embarco y ahora ya se embarcaron los Tachuaggers se se con... y logran un triunfo que igual eh, deja a Linares bastante complicado Sí, pero yo estuve viendo el partido y así como me lo había dicho Josué el capitán de, de Ranco que le mando un saludo eh, Linares es un, un club, eh, o sea un, un equipo que hay que ponerle ojo eh, le luchó el partido de igual a igual a Lota hasta eh, de hecho fue el equipo que más atacó por lo que yo vi dentro de él. y bueno, el gol de Lota vino en el minuto 85 me parece eh, Pablo Molina marcó el, el ex Chimbarongo y bueno, son tres puntos de oro, como decía eh, Linares dio la pelea hasta el último minuto y, y creo que, que es un triunfo valioso para, para seguir con las aspiraciones que tiene Lota, que es eh, avanzar a la siguiente ronda José Ángel por, por mi parte, bueno, se le vio otra cara a Linares, eso, eso es verdad se uh -huh. le vio otra cara en comparación a, la, a los partidos anteriores, pero lamentablemente sigue pesando el tema de que está, de que está recibiendo los coletazos de la dirigencia anterior uh -huh. no, no es que vayamos con este tema, no, que el gobierno anterior no, es que la verdad, en, en los equipos sí, sí tiene repercusiones que son inmediatas, eh, a diferencia de los gobiernos a veces son a más largo plazo el cambio acá es distinto. Y la verdad es que yo siento que eso le está pesando un poco a, a este Linares, que sí, mostró una mejor cara insuficiente para poder rescatar un punto más que sea frente a un schwager que se ha hecho muy fuerte de local. ¿Saca resultados ajustados? Sí, es cierto. Pero lo importante como local es siempre sumar. Y lo de Linares, si siguen por este camino, la verdad es que podrían pelear, no tal vez un puesto en la siguiente fase, pero sí no estar al menos viendo tan de cerca la zona de descenso sí, sí, porque Linares no ha ganado no, es otro Loco. de los que no ha ganado, pero al menos la propuesta es diferente, a diferencia de, de Ballenar que se ve un poco más dubitativo y a veces hasta incluso perdido en la cancha sí, eh, porque también y también fuera de la cancha sí eh, claro es como Linares vendría a ser como la pintanonía del Grupo Sur que sí. propone, tiene una buena una buena propuesta uh -huh. y no se le ha dado pero también tiene que darse en algún momento porque no puede jugar bien los 10 los, los partidos y perder los 10 o sea, ya eso en algún momento tiene que ganar y, y ver la opción, ver las variantes necesarias para poder ganar el partido así que eh, yo creo que sí porque si es un equipo que llegó más, que propuso más que le faltó suerte en algún momento se le va a abrir el arco del triunfo y va, va a empezar a sumar y tiene que hacerlo de manera imperiosa porque si no se les van a escapar porque ya... Uh -huh. ya Está ahí, digamos, está ahí. Al, al, al... O sea, o sea con, los, con los puestos de clasificación directa, bueno, no, en realidad todos son de clasificación directa, porque el mejor tercero también va, pero al menos los dos punteros están a más de dos partidos. Claro, claro. Entonces, entonces sería muy difícil apostar a uno de esos puestos en este momento. Y, y si ya, ya empata el próximo partido y los demás empiezan a sumar, ya se complica, se sí. complica, entonces también ese tema en algún momento hay que ganar, Nicos, ¿no? Eh, sí, yo quería agregar quería, eh, Darle las gracias también a la gente de Lota Que, que hacen una transmisión gratuita Y que es de, de un nivel muy alto eh, Eso se agradece siempre en la división sí. sí, yo ya estaba pensando que usted era el yeta de las transmisiones Que, <risa> que pasa, una transmisión se le... No, se no le de hecho la, la transmisión de, de esta semana Que eh, son los mismos que transmiten los partidos de eh, Cuando jugaba Macul de local Ahora fueron de visita, eran los mismos La transmisión nada que decir Eh de muy buena calidad esta vez excelente servicio sí, excelente servicio sí, ya y continuamos porque eh, Provincial Osorno vence por dos goles de Puerto Rico. sí eh, con este resultado Provincial Osorno se encumbra en la primera posición del, del grupo y, y ya digamos podríamos empezar a especular con que Osorno va a ser uno de los clasificados podríamos o podríamos mm. quizás ahí darle un poquito más de tiempo porque ya vamos voy a voy hacer voy a serio me voy a, a poner serio no es que he estado chacoteando recién pero cuando empezó o la fecha eh, el capítulo que era antes antes de que empezara este campeonato dijimos que a la tercera fecha ya vamos a empezar exacto, a hacer ya exacto, a sacar las conclusiones. Exacto, las conclusiones y no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla entonces ya hay que decir lo que uno piensa, yo creo que Osorno es un candidato al menos para clasificar en este grupo, y candidato serio Sí, yo también pienso lo mismo creo que eh, la gestión que ha hecho también la directiva este, en esta temporada, trayendo al profe Lunari, eh, trayéndole todos los jugadores que le trajo, creo que eh, da para que, para que se ilusionen allá en Osorno creo para mí, para mí los tres candidatos de este grupo son eh, Ranco Lota y Osorno, creo que son los tres que van a clasificar en este grupo porque si ganaba Rengo eh, quedaba eh, con seis puntos y Osorno quedaba con cuatro, si sí, ya también está apretado, pero ganó ganó Osorno, un partido complicado José Ángel, ¿no? O sí, sea, de hecho, a ver, es, es, debería ser el candidato natural al menos a ser puntero, Osorno Claro. con, con, con, con todas sus letras lo, lo quiero decir, de ahí me parece que debería estar Ranco como segundo y en el tercero me atrevería a decir que Rengo podría decir algo todavía porque el grupo es bravo y siempre lo hemos sabido, los grupos sur siempre son bravos pero tiene la adversidad de Lota también ahí está eh, el asunto. Eh, exacto, es eh, ahí, porque Lota también está con el tema de la historia, que quieren volver claro. y lo están haciendo bien pero el tema es que Rengo también tiene una cierta deuda. Uh -huh. Entonces por ahí puede pasar, pero para mí los más sólidos en este momento con tres fechas ya jugadas es Osorno, Ranco en ese orden, Lota, pero con la condicionante de que Rengo pueda hacer algo. Ya sea por virtud del mismo Rengo o por el enredo de puntos que pueda tener Lota en condición de forastero donde se ha visto mal. Uh -huh. Entonces por ahí pueden pasar las variables. Pilmawe, no creo que descienda. Para mí el candidato va a descender es Linares, pero también, como decíamos anteriormente, depende plenamente de ellos mismos y si Pilmahue con el fútbol que está haciendo aquí, es a rescatar puntos prácticamente, no, no a ganar y que no suene feo. No es que eh, quiera decir que están yendo solamente a empatar los partidos, sino que... Va el... piano piano. Claro, piano piano. Y si Linares llegara, por ejemplo, Pilmahue empatara de nuevo y Linares llega a ganar... Se nos pone bravo y cambia toda la visión del mismo. De grupo. nuevo claro. se nos da vuelta a la tabla. O sea, ya se nos dio la vuelta a la tabla en esta fecha. Claro. Y se nos volvería a dar vuelta a la tabla absolutamente. Sí. Y vamos a la sección de las noticias extra futbolísticas. Claro. Porque manita uh, manita nos tiene un, una situación que también se, se dio tira. con Rengo. ¿La hizo usted, Nico? Sí, bueno, Manita, que nos nos comenta por interno, y dice: Les cuento que el plantel de deportes Rengo quedó en pane en el bus de vuelta. Durmieron arriba del bus en Valdivia y llegaron el lunes en la noche a Rengo. Mira tú, mira. Ay, ay, ay. Eso es... Mm. ¿Pero qué no llevan para alguna vez? No, no sé, no sé, no sé. Es verdad, el tema es que cuando es un plantel de fútbol, eh, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está el parche? O sea, si tuviste que dormir toda la noche, ya te puedo dar que no sé. Se... Eh, tuviste que dormir cinco horas porque era de noche pero no toda la noche después volver yo me imagino que arreglaron el bus ahí y con ese mismo <risa> llegaron claro. por la hora de llegada no no tengo la información me parece que Manita tampoco de, no. lo, de lo que me acuerdo no este le cierto no lo clarificó tampoco entonces eh, aquí es donde vemos el tema también el logístico dirigencial que me parece ahí hay una falla a eso quería apuntar yo también porque obviamente el tema eh, quizás más que logístico es de repente muchas veces por ahorrar ese ese ahorro por apretarse por, apretarse. No, no la ah, bueno. puedo decir, por ser defecado claro es lo mismo? Ah, bueno mano guagua eh, apretadito <risas> no no no invierten o, o no arriendan un bus digamos con las condiciones buenas porque un, en un bus que tenga cierto año o tanto kilometraje no esas cosas no pasen, a menos que justo haya pinchado dos ruedas claro, y ahí subió sí, una es una situación que, que se entiende es un tema de seguridad es que, claro es que puede ser algo fortuito por ejemplo me voy, a, voy a dar un ejemplo que con lo que se puede dar que yo quiero apuntar hacia el otro lado al tema de, de cuál es el plan B porque por ejemplo mi, mi padre cuida muy bien los vehículos de hecho nunca ha estado en uno en panes salvo una vez que fue cuando el, eh, una camioneta tenía dos años no voy a decir marca obviamente pero, pero es, eh, es Occidental China eh, no Occidental ah ya yeah. o sea, Occidental Occidental y, y de primera línea, por lo menos. No es chupadora de, de benzina. No, porque ya. no de esas que pegáis el cerrochada y te quita hasta la corbata. No, ya. no, no es de, no de esas. Era un vehículo bueno, 2.5. Y a los dos años veníamos por el bypass de Rancagua. Y de la nada se cortó la corbata de distribución. Ya. En dos años. Algo que no debería pasar. Se supone que esa garantía dura tres. Y se cortó, no había señas Vale, lo, lo lleva regularmente a, a sus revisiones y no había por ninguna parte que sucedía. Sucedió y quedamos en Panam, Nos llevaron, etcétera, pasamos un par de horas. Pero al menos estaba eso, que es una situación fortuita, que era lo que quería llegar. A lo mejor, claro, el bus estaba en condiciones. Ya, supongamos, se le cortó la correa de distribución. Pero ¿y qué hace el club para que los jugadores lleguen? Yo, yo asumo que los jugadores también tenían otros compromisos, trabajar, etcétera, etcétera. Ver a sus familias, descansar. Pero, insisto, ¿cuál era el plan B? El sí. club. O sea, ya sé. Se, eh, ¿Qué pasa si el, si el bus sufre un desperfecto? ¿Qué hago? Me cruzo de brazos y espero que llegue Para mí esa es la visión. Uh -huh. Ahí cuando de inmediato, chuta, eh, no voy a llamar a este otro para que me los traigan porque yo necesito que los jugadores estén en las mejores condiciones. Claro. Sí. Bueno, Manita aquí no, no aporta y no. dice, el BUS. Es de buena calidad y nunca habían quedado en pana. Con esta empresa siempre viaja. Ya. ¿Viste? Listo. Ahí está. Entonces, fue, Listo. tiene que haber sido una fuerza, fuerza mayor. Claro, una situación fortuita, claro. pero insisto, ¿cuál es el plan B? O sea, no vamos a esperar a que llegue alguien en un vehículo, lo arregle y después nos venimos. Okay. Bueno, hablando de anécdotas, ¿no mi papá yo era, era pequeñi, pe, pequeño. Eh, si es que está viendo a mi papá este programa, le mando un saludo. Un profesorcito. Eh, si yo era pequeñito, y íbamos para el sur con estas vacaciones y tenía un auto, un Citroën Visa. Bueno, dije la marca, perdón. Un francés. Ah, yo, yo no Un francés. Cultura. Un francés. Y, <risa> y también, también tuvo un problema con la correa. No me acuerdo cuál correa probablemente haya sido esa. Y bueno, mi papá, de familia de mecánicos, todo eso es lo que hizo. Sacó a un. Un slip, un calzoncillo. ¿Ya? Le saca el elástico, el elástico no, la puso y sirvió para llegar a la ciudad para poder no un comprar una cena para poder comprar, comprar peligroso. Sí, peligroso. sí. sí pues. Entonces eso yo todavía tengo el, el, el con, con un, no sé, como con un alicate rompiendo el... El cortacartón. Los papás siempre un cortacartón sí, en el Sí, el calzoncillo. Una cuchilla suiza. Una solución parche, pero fue muy buena. Y bueno, y cumplió el cometido, pero claro. Eh, sin demerecer también el tema de, de la empresa del bus o, la, o digamos el presupuesto de, de Rengo ¿sí? también hay que, hay que reconocer, reconocer eso si es que Manita nos corrige el dato fue una situación fortuita, pero ¿dónde está el plan B en caso de que pasen, pasen estas sí, cosas? Que, por ejemplo ya, eh, si le queremos te entregar 100% la responsabilidad a la empresa a lo mejor tenía todos sus demás buses en servicio, porque claro. era fin de semana entonces insisto ¿cuál es el plan B? ¿Dónde está ese otro número? Oye, sabes que tengo unos cabros botados. pucha, ¿me los puedes traer por favor? Claro, sí. Bueno, eh, esperemos que obviamente no pase en nueva situación por el, por, porque son cosas que, claro, más que más que el, el asunto de estar en pana, en pana en sí, de estar durmiendo, porque bueno, ¿qué nos ha, qué no ha, ha pasado eso? Sí. sí, pues no nos vamos a poner. Digamos, para qué tan quisquilloso Claro, claro. pero pero hay un situaciones que muchas veces lo, hay, quizá había jugadores que tenían que trabajar O la señora de algún jugador tenía que trabajar o no tenía con dejar al, a, lo, a, lo, a, lo, a las bendiciones Entonces claro, uh -huh. eh, es muy complicado pero le mandamos saludos a la gente de Rengo Y también que esperemos que puedan retomar su rumbo deportivo Y aparte si nos vamos a la definición de la palabra, eh, la idea es que nos queden Rengo Provincial, Osor, o sea, provincial Ranco 0-0 con Pilmágua en condición de visita. Eh, Pilmagüe de Villarrica que obtiene su segundo empate en el campeonato. Y un Provincial Ranco que eh, iba también encumbrado y les permite mantenerse ahí en las posiciones de avanzada. El equipo de los memes de Don José Ángel. Eh, ¿Cómo fue este partido, un 0 a 0? Porque hay, hay diferentes tipos de 0 a 0 Puede ser un 0 a 0 Fome, un 0 a 0 Entretenido Un 0 a 0 0 a 0, a no Entonces Hay muchas, digamos eh, Aristas para un empate 0 a 0 Pero en la práctica es un punto Para cada uno y le, le favorece Más, digamos, Arranco que a Pilma Pilmau está un poquito más necesitado y sobre todo que está en condición de local de, de Pilmahué de local, o sea, si no se va a hacer fuerte de local, eh, bastante complicado porque eh, su segundo empate lleva dos puntos y bueno, un ranco que, que sa salió, yo creo que fue a buscar puntos allá, o sea, no creo que haya... S salió en la de ranco. Sí. A y... algo, algo se tenía... <ríe> algo se tenía, claro. Por lo que estuve viendo ahí en las fotos, la cancha demasiado El clima de allá del sur, sí. o sea, la cancha muy... Sí, como, eh, como que se veía esponjosa. Esponjosa, sí, como, claro. Como un, que uno la miraba y se le cansaban las piernas al Claro, del tío. el barro. Pero eh, creo que es un punto valioso para Ranco que sigue puntero y un Pilmahue que se está complicando abajo. O sea, lo decía lo decía Poeta que si Pilmagüe no suma esta fecha y Linares gana, o sea, ya Pil, Pilmagüe queda último y Linares eh, avanza un puesto. Entonces, es complicado eh, para Pilmahue el, el tema de no, no sacar triunfos de local. Sí, y eso es muy importante. Bueno, también hay equipos que se, se hacen fuertes de visita, pero eh, ya si está avanzada la fecha, tienes que sumar de alguna u otra forma para, para poder, digamos, no empezar con esa ese incertidumbre de, de, de, de, de la, del descenso, que eso es muy, es muy fuerte. Han habido muchos equipos que, que el tema eh, que, que han descendido, una vez me acuerdo el profesor George Bill, nos contaba que estuvo en un equipo que descendió. Y, y, y por mucho que ellos intentaban como que de repente le, como dice Martinoli les daba la parálisis en los partidos y no tenías cómo sacártela y no tenís cómo sacarte la, y por mucho que eh, él decía es que éramos un equipo trabajábamos la mental trabajábamos psicológico tratábamos de estar fuerte pero eh, como que no sé por el, en la primera jugada que tenían un mano a mano al delantero se le iba y todo el equipo se bajaba, se bajaba. todo el equipo perdía ese envío envión anímico y después ya empezaban las fallas bueno, nosotros lo bien. vivimos en Jerez o sea ese año que no se nos daba nada o sea eh, podíamos estar jugando bien pero eh, el delantero se perdía una y después de contra nos no metían uno y ya, eh, eh, o sea, se te venían los fantasmas de que otra vez perdiendo, otra vez perdiendo, y, y eso no te lo puedes sacar de la mente es un juego psicológico que si en esta división que es que podemos decir por ahí que no hay muchos recursos, eh, si no tienes un psicólogo deportivo o algo así es eh, bastante complicado poder sacarte eso de la cabeza sí pues el, el, el, el, ahí el profesor y quizás el capitán del equipo tienen que ser los sostenes para, para poder eh, Darle eso, porque es complicado. Contención sobre todo. Sí, no, no, es un puesto en la cancha. <risa> <risa> ah, el, el, el, no, pero el tema es que, por ejemplo, en, en tercera división, que son pocos, para que vamos a decir una cosa por otra, son pocos los que trabajan con psicólogos deportivos, el tema es que juegan ese rol los ayudantes técnicos. Sí. Y es muy importante, porque terminan siendo prácticamente como un bonini. Claro, claro. claro. Eh, eh, bueno. Sí. Pero, pero la verdad es que cuando el equipo técnico solamente se enfoca a lo técnico eh, lamentablemente, no, no quiere decir que sea la razón, pero tenemos este tipo de cosas como lo que le puede estar pasando a Pilmahue porque lamentablemente tampoco no lo sabemos mm. y ese es el otro punto, o sea ¿qué es lo que está pasando? puede ser el tema lo que, lo que estaban comentando, de que ya vamos con, con todo, pucha, fallamos una y pucha, ya vamos a empatar otra vez. me pongo, pongo el ejemplo de Linares que juega bien que juega muy bien, pero va último. Entonces, ¿hasta qué momento va, va a ser sostenible en el tiempo esa fortaleza de querer ir a buscar y ya, rayos, Chale pero nos va a salir a la otra, de los tifles O sea, claro, porque la Pintana tiene la experiencia de que ya jugó un campeonato, no se le dieron en ese campeonato los triunfos, pero ahora sigue, y a diferencia de Linares, que viene de con una mala campaña desde, desde el profesionalismo, y ahora que le esté ocurriendo lo mismo en, en tercera es, es complicado. Es algo parecido a lo que le está pasando a Ballenar, o sea, viene de algo administrativo y, y que no se estén dando las cosas puede caer a la última división y ahí ya el peligro de desaparecer es, es bastante grande y repercute, repercute, repercute, repercute entonces bueno, esperemos que, que, que todos estos equipos, tampoco es agradable que los que equipos vayan desapareciendo que hagan malas campañas, pero bueno es digamos Chico, la, alguien, tiene, alguien tiene que hacerlo como se diría es selección natural, lo dijo Charles Darwin exacto Sí, así que, bueno, hablando de Charles, quiero destacar a Charles Sarangui, que ha sido el mejor jugador de la eliminatoria. De los 238 jugadores, ha sido el más determinante con quites, pases, eh, creación de jugadas y pases clave. Según uh -huh. datos de una página ahí de estadísticas. Así que, el Príncipe, hay que disfrutarlo mientras oh, lo tengamos. Sí. Es, que, es que por ahí yo también, decía, yo comparto, yo creo que el mediocampo de Chile es uno de los mejores de Sudamérica, si lo que no tenemos es un 9, cómo nos pesa Punta. ese goleador cómo nos pesa totalmente de, acuerdo. Es que, es que la paradoja de la paradoja, a Chile le ocurre la paradoja de la posesión, que es uh -huh. un término que acuñé, porque es, tenemos el balón pero para qué lo tenemos, porque te das la vuelta para un lado, la tiene Isla, va para un lado para Mena, y después de nuevo Bravo ta ta ta ta, pero tú en ningún momento buscas eh, o la profundidad o buscas una pared que pueda romper la línea, o por último pega de, de lejos, entonces es una paradoja tenemos el balón, pero para qué lo tenemos qué trato le estamos dando entonces, eso es un tema que, que muchas veces eh, a, lo, a los equipos que digamos que les gusta proponer, porque hay equipos, ya el Real Madrid se arropa un poquito, te juega el ataque directo, o te, a, ataque directo, con el programa. O, o te juega el contraataque y te va a tener los espacios. Pero si hay un equipo, porque ahora todos saben cómo va a jugar Chile, todos lo saben. Y viene ropa ahí, ya nos robamos bien con Chile, no nos van a poder entrar. Claro, y eso es, ya saben que Chile no tiene un goleador, o sea, tapándole cierto. Entonces, ¿a ¿dónde está la, varia, la, la variedad de, o la creación? Que, pero eso tiene, y, y la creación no se la podemos dejar a un jugador, sino que tiene que ser una, tiene que ser una actitud una digamos, global, tiene que ser toda una mentalidad unificada para poder generar ese uh -huh. ese, ese, ese rompimiento que se le dice. Entonces, hay que trabajar eso, hay que buscar quizás el tema del tercer hombre. Hay hartas variedades que yo dije, ellos lo saben, son jugadores de la elite mundial. Pero una vez, a Chile yo creo que una vez que le entra el gol Esperemos que, le, que se le abra. Ojalá. Que se acostumbre. Que se acostumbre. Claro. Sí, sí. Pero bueno, eh, tenemos tabla de posiciones para esta, este, esta estos resultados, ¿no? ¿no? La de posiciones está inmediata. No, sí, vamos con las menciones. La sí, sí. Vamos con las menciones. Sí. Sí. Bueno, aguanto. ¿La sí, aguanto. Vamos no, con aguanto. Bueno, agua Antu, que es nuestro proveedor de, de agua, bueno, principalmente de Fakir, aquí les pueden encontrar en, en Instagram como Agua.antu o los puedes contactar al WhatsApp más 569 45 55 67 40. Recuerda que cada recarga tiene un valor de 3.000 pesos y desde 4 tienen un valor de 2.500 pesos cada una. No alcanzas a ver el, el GC. Te lo reitero, puedes buscarlos en Instagram como Aqua.antu o contactarlos al WhatsApp más 569 45 55 67 40. Mantente hidratado sobre todo hoy que hizo harta calorcita con la mejor agua con nuestros amigos de AquaAntu, que es el complemento perfecto para la mención que tiene nuestro profe Manuel. Sí, Bazar Cafetero, los ¿no? mejores cafés en grano café eh, molido los puedes encontrar obviamente en tu Bazar Cafetero con las variedades de café tostado medio, tostado suave tostado excelso y tostado fuerte además también puedes encontrar los cuadros de vidrio que ahora sí lo podemos ver en, en la pantalla como lo estaba mostrando León, chocolate sin azúcar gluten free, sugar free y también eh, un montón de, de souvenirs para poder adquirir y poder eh, digamos empaparte en, en de esta Cultura del café, que es muy agradable. Yo me acabo de tomar un café. Eh, así que. Y te deja, te, de, te hace soñar despierto. Obviamente Tiene que estar acá el agua llena para poder hacernos café. Y ¿Dónde nos puedes encontrar. Muy fácil arroba, en, arroba, en el Instagram, perdón, arroba basar.cafetero. Y los pedidos los puedes hacer al más 56979554102. Ahí vemos a Poeta con su bolera de Goku con un tostado suave. Porque eh, Bazar Cafetero le hizo ese regalo. Entonces, ¿dónde nos puedes encontrar? repito en instagram bazar.cafetero en facebook cafetero y los pedidos los puedes hacer al whatsapp más 56979554102. tostado exceso tostado medio tostado suave y tostado fuerte esas fueron las menciones de esta segunda tanda de auspiciadores queremos ¿cómo van las café. redes sociales? Sí, queremos quer café. las redes sociales ¿cómo van? ah eh, Nico eh, ¿no toma agua antes? no no, no. agua azucarada agua ah, sí. <risa> azucarada es que no hay agua acá Antucarada Es que no hay agua acá eh, Brian Rojas coloca Saludos profe Manuel Gracias Brian Saludos para ustedes Judith Díaz que coloca Hola chicos Un gran abrazo para ustedes Y para mi hijo Manuel Gracias mamita Bueno y Manita que nos Aporta otro dato Que nos no recuerda Que dice Ojo que Linares sin técnico El domingo fue el último partido De Clement Exacto, Exacto. Pero, pero creo que está sí, ya. Al... ya está confirmado sí, bueno, sí, ya sí, no, no, no me acuerdo que en quién era, pero... pero bueno, a ver si sí, le cambia sí, la cara. Sí, pero, sí, pero, y, y claro. El tema es que, como decía antes, le puede pasar lo de Cobreloa. Mm. O se han cambiado técnicos, han cambiado técnicos, han cambiado técnicos y sigue siendo el mismo desastre. Es triste lo de Cobreloa porque sí, si Cobreloa sí, empieza a bajar, yo creo que si Cobreloa baja a tercera en algún momento Chefiní, Sería y todo. No, no de hecho, eh, antes de que Nico nos diga el, el DT, eh, se dicen los rumores fuertes que hay en Calama. Tengo gente allá que me permite estar informado, que si Cobreloa descienda a la segunda división, esa desaparece. Sí. Es así de simple. Porque ahí en la segunda división no reciben los abortes del CDF. No, reciben... Eh, cómo, es como, como un fondo solidario, ¿qué? Mm. de mierda, pero bueno. Como el IFE, ¿no? ¡Claro! Bueno, algo, sí. algo, algo así, algo así. Bueno, y ahora hay que ver cómo, cómo es el tema de las tratativas con lo del... Lo del cable operador del ciclón Cómo van con las platas sí, Pero no sé bien cómo está eso trazado Claro, complicada la situación de Colorado Es, muy, es, es triste Bueno, sí. Nico. bueno eh, el nuevo director técnico De Linares es Jaime Nova eh, Creo que Trabajó antes ya en el, en el club Sí, me suena Debe ser un viejo Hasta conocido a mí me suena como de hace bastantes años, sí, cuando estaba con usted en, en otra vida, <risas> en otra vida, en otra vida. Claro, seguramente se portó muy mal en otra vida porque le tocó ser chileno en esta. <risa> <risa> sí. Eh, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más nos decía? ¿No aportaba manita en la transmisión, Nico? No te serio? Sí, tú, tú, tú. tú? Sí, bueno, Jaime Nova es el nuevo técnico de Linares. Recordemos que eh, Linares había por problemas de Económico. económicos, que no hubo un acuerdo, se fue el técnico y ya... Eh, o sea, no había plata, se la robaron todo. <risa> Ouch. No, bueno, no, no la dirigencia de ahora, la anterior, lo he dicho varias veces. Bueno, lo otro que nos decía es que la, el tema de, fue un problema fortuito, el, el tema ah, del... Y que la empresa tenía eh, los, los buses trabajando. ¿Viste? Ya, <risa> no. ya, ya. Y ahí, Manito, ahora no va a aparte. Dice que también eh, que estuvo en Lota, en Linares y en Deporte en Rango, el técnico Ay, que, no, que no, llega sí, ahora. Es, sí, sí sonaba de que tenía. Es un capo de la, sí. la categoría. Sí. Esas son las redes sociales. Sí. Claro ya, ahora tenemos las tablas de posiciones de este campeonato de Cor tercera división del Cor año Norte. 2021. Grupo Norte, Norte. Grupo Norte-Norte ah, Ahora grupo sí, nuevo, norte, norte Tomamos el Grupo Norte, sí eh, Donde, digamos, que Ovalle y Mejillones van en primer lugar con 6 unidades Primero y segundo, respectivamente Quinteros tiene 3 puntos Sí, pero no importa, son detalles que... Me claro, salía 6 o sea, puntos, no sé por qué no, Yo me aseguré Sí, no, la, no me la, la, la fuente sí. mala Pero no importa, nosotros no. lo corregimos ¿A dónde fue? ¿Tercera en división punto 0? <ríe> Tercera, creo no, no es que, no, que a veces pasa sí, que es que igual como tratan de hacerlo rápido y aparte hay una pura persona, claro. malanfa eh, Solamente una sí. persona con toda esa actualización de repente se les pasa. No, si ahora no, no, no estábamos apuntando, simplemente no, estamos no, diciendo para la que la gente, la banda, del vino no, no, no haya las ilusiones es, Exacto, que es, sí. es que en ese caso <risa> eh, papa. sucedería una paradoja de que Quintero quedaría abajo de Salamanca, pues no estaría tercero, estaría cuarto. Claro, por la diferencia, claro. por la diferencia de goles. Sí. Claro, sí. Sí bueno, eh, destacar, que, como decíamos que Ovalle sin haber jugado sigue puntero y con una diferencia oh, de goles claro, pero, que pero tranquilito en claro. claro. y eh, Salamanca eh, bueno, tercero y cuarto Quintero con Salamanca, eh, lo puede permutar como ustedes quiera, pero obviamente uh -huh. la diferencia de gol eh, aplica y un complicadísimo va a llenar en el último lugar cierra oh. el Grupo Norte con cero unidades y menos 5 goles de diferencia, está complicado claro. la situación. Y, y considerar que Vallenar todavía no tiene su partido, o sea, su fecha libre. Su fecha claro. libre, eso es lo que porque, porque podría ganar, alcanzar a quien interesa la banca, pero después tiene que quedar libre. ¿verdad? Exacto. Pero no, esa, no es la situación, así que bueno, esperemos que aquí este es un grupo, digamos 6 6 3 3 0, es como como estos grupos que no hay mucha variantes o sea, los equipos ganan y pierden y, y los favoritos y, y listo, o sea, se da como en su mayoría la lógica, pero eh, hay harto, harto paño aquí, cortar todavía Son, Van tres fechas De, de diez, porque igual, obviamente Hay uno que va quedando libre eh, Pero juegan ocho partidos, así que Veremos que va a llenar con los cinco partidos restantes Que le queda poder sumar para salir de esa posición Crítica Muy complicado. Claro. ¿Y, ¿Y quién queda libre esta fecha? Eh, Debería quedar libre de, Está en la... De ahí lo vemos la, sí, de la claro. fecha. Sí. Digo, solamente quería apuntar algo A lo mejor eh, Leon, Leoncillo se, se puso pitonizo Y a lo mejor Quintero va a ganar Puede ser. Sí. Sí, Yo creo. Bueno, sí. Yo creo que le puso su, su fichita ahí. Sí. El mentalista. Es que de bar... Quintero, si, si lo pensamos súper bien, eh, si Quintero está jugando como el partido que juega ahora, y históricamente Quintero cuando estaba en la B, eh, ganaba. Era el, era duro. el, sí, no, era sí el maldito amo, por no decir una coprolalia porque ya dije mi coprolalia de la noche. Loco, Quintero puede repuntar y va a dar pelea eso es la, digamos, la, la visión de nuestro vidente eh, de Varasmena de la ciudad del niño de la ciudad del niño, así que esperemos, bueno, la ciudad, ciudad del niño para el dato <coughs> histórico que se llama así esa zona porque ahí va a haber una, era una, digamos como la ciudad del niño es la antecesora de lo que es ahora el Sename exacto, en uh -huh. el era era, 25 más o menos. claro, entonces ah. era una zona donde los niños, digamos, de escasos recursos quizás estaban en abandono uh -huh. Eh, podían acogerse para que estudiaran para que se para, alimentaran para darles un mejor futuro claro, o sí. un mejor pasar a algunos. claro y supuestamente bueno no supuestamente llegó en, el, en los años 80 en tiempo de dictadura donde se uh -huh. establece este famoso Exacto. llamado SENAME que venía a mejorar <coughs> todo este sistema que estaba en la ciudad del niño <coughs> pero hemos visto claramente que no ha sido sí. el caso así eh, que yo pensé que se llamaba ciudad del niño porque iban a poner un monasterio de curas uh. Uh. sí bueno. Puede ser, sí, puede ser. Ya, yeah. sí. Eh, <risa> concuerdo. Concuerdo, sí, yo también. Esa reunión de pausa va a estar. Uff. Mira, mírame, estoy súper urgido. Tenemos reunión Group de pausa. Grupo Centro. Nick, no, por favor. No lo voy a hacer yo, así que. Bueno, sigue firme en el primer lugar trasandino con 7 puntos y diferencia de más 2. Real San Joaquín que escala al segundo lugar con 4 puntos y diferencia de más 1. Eh, Macul, eh, creo que ahí la diferencia de goles también está mal. Yo lo tenía no. por, con menos dos. Menos dos, sí. A menos ver, porque sí. ganó 2-1, empató y ahora perdimos tres. Perfecto. Uno menos tres, menos dos, sí. Claro. sí. Por favor, organizaciones, pongan bien sus fuentes porque si no, yo sí, quedo porque, como echarle todo sí, que el programa en los miércoles. O sea, Exacto. Abajen. Está sí, el claro. lunes y el martes para eso. podríamos bueno. vamos a hacer nuestra propia tabla de posiciones con juegos de azar. ¿Y, eso? Y, a, y, alcohol. Y, y alcohol o sea no y a cuánto, ¿Y a cuánto? ¿Cuando, <risa> cuando llegue el agua, Esta no <risa> llega el agua. Claro. bueno el tercer puesto como decíamos Escuela de Macul que baja uh, una posición y ahora mm -hmm. se mide contra el puntero así que eh, una vara ahí bastante complicada tiene cuatro puntos y menos dos, menos dos. Eh, municipal Santiago que se mantuvo en el cuarto lugar eh, y fue el único que se mantuvo bueno mm. tras Andino y Sandino, claro. eh, tres puntos y diferencia de cero eh, la Pintana unida que escala un, un puesto. Pasar rival directo. Sí. <risa> Absolutamente. Sí, esa, esa eh, bueno. O sea, los dos empates de Rancagua completamente pulverizados por el triunfo de Pintana. Sí. Eh, Tres puntos y menos uno. Menos no uno. No okay. sé. Tengo la duda ahí. A ver, vamos a confiar. El, confie lo... Confiemos en la fuente de tercera C Sí, confiemos. Hay so que creer, hay que creer bueno y el los presidentes creyeron que iban a cambiar y terminé echándolo <risa> y en el último lugar Rancagua Sur que se complica con dos puntos y menos uno wow bueno eh, esta, esta tabla está digamos bueno supongamos que hubiera ganado otra Sandino Municipal Santiago hubiera estado con cinco puntos ya de ventaja ya se estaría poniendo la corona del grupo y está, yo creo que estaría pensando ya en la siguiente paso. exacto exacto Dar hasta el lujo de eh, utilizar a los reales como sparring incluso. Uh -huh. Y sin y sin decirlo, sin menospreciar, si es, son cosas... Exacto, son, si cosa, si exacto este, pro, probar nombres, exacto. porque total la diferencia lo permite. Sí, eh, un, cuando tienes una, una cuenta de ahorro. Eh, pero bueno, ya trasandino con este empate ya sacó su primer retiro de la AFP, así que tiene todavía <risa> dos, dos retiros y un posible tercero más para... Para poder aguantar a esta, este liderato de la grupa... De la grupa... otra vez. De la grupa. <risa> Como la semana pasada. la grupa. De la grupa. Del grupo centro. Ya. Y Grupo Sur. Eh, querido León. Ahí está el Grupo Sur. Acá... Acá se nos puso brígido. Porque el puntero está compartido con la diferencia de goles. Así que aquí viene los goles a favor. Que debéis estar en las bases. Están las bases. Deberían estar en las bases. No tenemos bases. Las vengo pidiendo hace rato y todavía... Mi contacto no me mandó, al final lo pasé. parece que se asustó Es que de hecho yo vi la tabla cuando estaba editando la imagen Y la cuestión es que lo único que diferenciaba Eran los goles a favor Exacto, de hecho yo lo puse en una nota. Eran, eran literalmente gemelos los de Osorno y los de Rango Ya Perfecto Así que confiamos en, en esa fuente José Ángel Bueno, tenemos como primero, ahora como es ...como líder a Provincial Osorno... ...que no está solito porque lo acompaña a Ranco, ...que por diferencia... Eh, ...o sea, por la cantidad de goles convertidos... ...bajó al segundo puesto... ...teniendo los mismos siete positivos... ...ya en el tercer lugar... ...con seis unidades, como pueden ver en nuestra gráfica... ...escaló hasta ahí Luta Schwager... ...dejando un poquito en el pasado... ...tomó el DeLorean para dejar a deportes de Rengo... ...en el cuarto puesto con tres unidades... ...y una diferencia de gol de menos uno... ...mientras que en la zona baja... Pielmau con dos empates tiene sus eh, respectivos dos puntos y Linares como solitario colista cero nada de nada de nada solamente cuenta cuatro goles en contra. Sí, sí bueno y Manita ahí nos, nos dice eh, partido que se viene eh, Linares contra Rengo, ay qué partido dice ay, oh. ay, ay, que se es. y se enfrentan los provinciales también pero ay. que no se lo adelante la pauta. Ay, oh, sí, Manita. Está, está, es que está muy emocionado, Manita. Le quiero mandar un saludo a Manito también, porque siempre nos proporciona esta información uh -huh. y nos comenta en un grupo que es un grupo de WhatsApp bastante serio. Exacto. Muy claro, serio, sí. muy, pero muy, muy profesional. profesional. Sí. <risa> ok. Sí. Claro. Aclarar que ninguno de los miembros que está en ese grupo puede salir funado porque es serio. Absolutamente, es serio. porque... Exacto. Nos fumamos. no fumamos. No fumamos. No bueno, y los otros, y nos somos pelados. Ah, bueno. <risa> sí. Eh, ¿Tenemos próxima fecha? ¿O vamos a la tanda? Uh, Tenemos la próxima fecha. ¿Ya sí, somos? ya hablemos con la o sea, próxima está? fecha. Sí, al final vamos uh, uh, a uh, comentar cosas. Escúchame, me puse al sur. Ahí está. Norte. Ahí está. Grupo norte. El que queda libre es mejillones. Grupo norte. Mejillones. Nicolás. Uy, uy, uy. Provincial Ovalle que juega eh, frente a Brujas de Salamanca, nuevamente eh, es invertido, sí, eh, Brujas de Salamanca me parece que es el local. Uh -huh. Como lo había dicho, lo leí por ahí que, es que nomenclatura es de básquetbol, el el NBA. No, no es, que, es que es que es por si lo ven en Inglaterra. Claro, ah, claro. sí, Perfecto. En Japón. Entonces bueno, no. es, es, esta es la nomenclatura. Provincial claro. o Valle visita a Bruja de Salamanca. Ah, claro. En este caso, municipal sí. Mejillones visita al fantasma de la Fonalibre. Bueno, y Vallenar. Visita a su familia. Claro. Qué <risa> ánfago que había en los PDFs. Uf. Vallenar tiene un partido clave frente a Quintero Unido Que también es clave para ellos De, de sumar alcanzan a, a Mejillón Así que es un partido Los dos partidos son bastante eh, eh, decidores Y Vallenar, va, va, Vallenar Vallenar Tiene que ganar de manera sí sí, imperiosa, imperiosa. Sí, sí. Es ahora o nunca Sí, porque ya con cuatro partidos jugados cuatro partidos perdidos Y con la fecha libre todavía y con, Claro, es claro, claro es, <coughs> es, es, es complicado es que me acuerdo los días cuando estábamos eh, hablando de la tercera vez siempre tenía este, este meme llamado pobre ferro no quiero llamar pobre Vallenar en serio oh, sí. bueno, es demasiado que lo están y no es que me esté burlando es porque realmente es como el otro día eh, eh, fui vi un partido de ferro con una academia que no me acuerdo el nombre sports no sé cuánto Estaban jugando en el Nuevo Amanecer el miércoles pasado. Mm. Fue un partido entretenido. vi hasta chuleta, sí, harto golazo sí, tuvo <risa> de, de todo. Sí, no, sí tuvo un par de chuletas que hay... El tema hay, hay Es una... que se viene el 18. Claro. Es que hay un asunto acá. Está bien que los clubes no tengan recursos y ese tipo de cosas, mm. pero eh, un club por muy, digamos, sencillo o, vas, o, o humilde de escasos recursos que pueda hacer tienen que hacer un esfuerzo para contratar un árbitro que sea de una calidad mediana por arriba y ojalá es lo posible tener un kinesiólogo para poder atender posibles lesiones en el campo uh -huh. en el campo, entonces si va a arbitrar un profesor y no hay kinesiólogo, se puede prestar para cualquier tipo de lesión, accidente y al final los muchachos de 17, 18 años van a quedar ahí, tirados eh, esperando eh, con un fin de mes sin novedad en el baile de los que sobran Exacto Bueno, el problema es que ¿de dónde sacamos árbitros de calidad? Oh, si si no. la verdad que estamos benedimo. Claro Bueno eh, Próxima fecha de Grupo Centro José Ángel La zona Centro me voy a guiar plenamente por la gráfica Municipal Santiago Debería entrar, visitar ¿en, en Nicolás A esta altura Nicolás, Nicolás. Ah, Nuevamente, estoy es no, nuevamente está Nicol ni ni N Nicolás nuevamente está todo invertido Nuevamente está invertido Nicolás <risas> Me parece que sí, porque Macul juega de local sí. La Pintana sí. juega de local El último partido no sé, pero sé que los dos de arriba Ya, entonces, ya entonces vamos... para la próxima fecha Lo voy a hacer invertido y voy a aclarar De que los de local están de local Y <risa> <risa> los de visitante están Pero, pero utilicemos la nomenclatura muy ah, solo, Santiago, oh. sí. Exacto. Va a visitar a la Pintana a la Unida Que va a venir encombradísimo Por su primera victoria en, en la categoría La Sandino también va a abrir sus alas Y llegar a Santiago para enfrentar a la Escuela de Macul. Y en este partido donde tenemos incierta la localidad se enfrentan Real Juventud San Joaquín y Rancagua Sur o Rancagua Sur con los chicos buenos, ambas ay, escuadras ay, que ay. necesitan también de ganar Rancagua Sur para meterse en la pelea de la zona alta y un Real Juventud San Joaquín para no perderle pisada a un trasandino que en caso de empatar o perder cambia el todo cuadro de San Joaquín se mete de lleno en la zona alta. Mira, haciendo fútbol ficción de. Si gana San Joaquín, Macul y la Pint Y no, y. La pinta, no? San Joaquín, Macul, Pintana. y Si gana San Joaquín y Macul, eh, hay tres punteros la próxima fecha. Imagínate, S triple puntero, el tridente. Mira, imagínate cómo eh, queda. En cómo, un grupo de seis. ¿Cómo queda, ¿Cómo quedaría? Ay, ay. Y vamos con la siguiente fecha del grupo sur. El grupo sur, sur, sur, sur, sur, sur, sur, sur, sur, sur, sur, diría genio Jorge González. Y el Deporte de Rengo visita al Club Deportivo Linares. No me estoy guiando la noción. <risa> la... no sé. Nico, supervisor de calidad. Sí, me parece. Este que... es comisionado. <risa> me parece que Rengo juega de loca. Lo que quiere... Sí. Ah. Bueno, si no, Manita no va a Sur, Manita, todo. por favor. Manita, por favor, no. <risa> no ayudo con ese dato. Manita, mi pastor, <risa> nada me <más> Sur, <risa> de faltar. Lo único que sé es que el último está invertido. Ya. Provincial Ranco con Provincial Osorno. El clásico de provinciales. Eh, clásico ese, provinciano eh, va a ser bueno. Ma, se, tiene oh, que oh, ser un bueno ese partido. Eh, va a estar bueno, así que a ese le vamos a poner todas las fichitas y todos los análisis también para eh, poder... Eh, ¿Hay transmisión, Nico, de este partido? ¿De cuál? El primero... ¿De sí, ranco, es, con, eh, eh, con, con, no, ranco con Osorno? Son todos pagados, pero ah, hay transmisiones. Ah, transmisión, ah, yeah. transmisión. Yeah. Bueno, eh, si, si Ranco es local, hay radio, por si es. Ah, yeah. claro. Bueno, eh, eh, Manita nos aporta que el partido de... De Rancagua Sur con San Joaquín es en Rancagua a ah, las yeah. 12 del día. Yeah, o sea, también está invertido. Yeah. Y, y Rengo eh, juega de visita, sí. De visita. Pero, a Rengo. Deporte Rengo visita a Deporte Linares <risa> está, También está a invertido. A sí. No, pero el nombre es que roja la visita. Ah, yeah, ¿Y sí. ¿quién, va, ¿Quién va a salir? Claro. Porque perfecto. tiene que, que, que correrle la como que entre en los dos se enfrentan <risa> nomás. <risa> y, y, y Club Deportivo Pinulagüe visita al nuevo, a The New Lo eh, en el estadio El Carbón de Lota. ¿Están está jugando en el Carbón? Sí, sí. ¿Sí? De local. Ya, muy bien. Eh, y esa es la, este, la siguiente fecha. Eh, cada, cada fecha se va poniendo más entretenido y no porque ya sepamos los resultados y quien va primero, ¿no? Sino que los partidos que se están dando son buenos. Ya, y, pero tenemos también una nueva gráfica. Po. A ver, a ver. Los goleadores del torneo. Ah, bien, mira, ay, qué ay, bien. Ay, bien. Ay, bien. Sí, un aplauso, ay. un aplauso. Ay. aplauso. Ay. Eh, quiero agradecer a Manita que nos dio los datos Y también a Alexis que nos dio los datos sobre quiénes son los goleadores del torneo Luciano Meneses, Brian Canales Representando a Provincial Osorno con dos goles Leandro Ruiz, Ruiz Varas eh, con, Representando a Real San Joaquín Leonidas Becerra Provincial Ovalle Y Bastián Duarte eh, ranco. De, ranco. de ranco Así que todos con dos goles ¿Cómo fueron los memes esta semana de un ranco? No los vio no, no, no lo vi, no lo puedo hacer. Yo no, no, no, lo, no lo vi tampoco. No los bueno, vi, vi le, vi un... dijo, le dijo un colega y me dijo que estuvo, que estuvo muy bueno. Sí, vi, vi, uno, vi uno hace poco antes de, de entrar al programa que de la pareja que el, la mujer le decía al hombre, mi amor, esta semana que gane el Provi. ¿De Ay. qué Provi hablamos? ¿De Provincial Rasco? No, de Provincial Ozón, no, Provincia no, Bloqueada, Alex. Ah. Pero nada, pero... Bloqueada, sí no, está, está muy Sí, bien. están buenos Bueno, bueno no. también eh, un fichaje rey bombástico Que hizo el cuadro de Ñublense de Chillán Porque fichó a Perrito Goleador no. Ah, bueno Sí, lo fichó a Perrito Goleador Que la, la pide, hace una diagonal perfecta Y la cabecea, se la cambia de palo el arquero Por ahí como puso el Gonza, el Gonza PR7 PR7 <risa> Pero... <risa> <risa> Bueno, pero a mí, a mí, a mi impresión, pero la, to la toma me puede, digamos, yo creo que está como un, una nariz adelantada. Sí, sí, sí, sí, o sea, sí, un estaba adelantada, sí. un hocico estaba, adelantado. Sí. Un hocico adelantado. Tendríamos que ir al, al bar. Al bar, yo creo, sí. Esa, esa va al bar. Pero bueno. después del programa? Sí, no, ya no, no tomo de <risa> alcohol. Sí, en serio. Solíamos. Sí, solíamos. Pero bueno, sin alcohol, sí, no, se puede. no, un café, bebida. Sí. Aguanto. Aguanto. aguanto. Cuando haya... Solo puedo con agua, poeta. ¿Tú sabes eso? No puedo ni café ni competir ni nada Ya, Qué triste. Eh, y recordar también que está la Federación de Hinchadas Europeas que también es un colaborador que hace posible este grato momento La Federación de Hinchadas Europeas es una agrupación de hinchas que se reúnen en torno a su pasión europea de los equipos de fútbol que siguen eh, Se agrupan en peñas, se agrupan en asociaciones eh, con las cuales se reúnen de manera fraterna y positiva a ver los partidos de sus respectivos equipos y además representan a sus instituciones queridas en el campeonato de fútbol 7 que es, ya comenzó hace prácticamente un mes eh, de fútbol 7 eh, esta Federación Europea y de, de, de hinchadas europeas de Chile también ha participado en un campeonato internacional que se realizó en Ecuador de Fútbol 7 con una de, de participación muy destacada, con muchas ganas. Y dónde los puedes encontrar si es que tú quieres unirte a tu peña, piño o eh, hinchada favorita, lo puedes hacer en el Instagram en FED Chile. Repito, el Instagram arroba FED de Federación HE de hinchadas europeas Chile, de Chile y recordar también a nuestro capitán Mauricio Lara que pertenece a la peña del Real Madrid que ya sacaron su eh, credencial de socios oficial desde eh, que se la mandaron desde Santiago Bernabéu así que bueno eh, también vuelve, vuelve termina las eliminatorias recordar que Italia rompió el récord mundial de partidos invicto 36 sobre los 35 de Brasil y España y obviamente también vuelve próximamente la Roma a jugar, así que esperemos que todos los tifos y romanistas, eh, esperemos que Mourinho consiga su quinta victoria oficial con el cuadro Yaro Romero. Con la equipa, exactamente. Con la equipa. ¿Quién es la granja? Tenemos que hablar de ¿Quién es la granja? Que es calidad humana al servicio de la comunidad. Te recordamos que tiene un equipo de trabajo 100% Profesional, que tienen atención personalizada y también 100% efectiva y lo mejor de todo en este periodo de pandemia a un muy bajo costo. Tratan kinesiología integral, traumática y respiratoria, tratan lesiones como esguinces, tendinitis, fracturas lombosiáticas, contracturas de carros, escoliosis, artrosis, y mucho más. Son especialistas en la rehabilitación deportiva y por supuesto siempre vamos a estar agradecidos de el tratamiento que hicieron con nuestro colega Bastián González, a quien pueden ver en las imágenes. También cuentan con kinesiólogos a domicilio, pero si quieres visitarlos están ubicados en Pasaje 9, Poniente 8242 en la comuna de La Granja. También los puedes encontrar en redes sociales, en Instagram como kines-lagranja o preguntar por sus servicios en el más 569-8560-4706 que es su número de WhatsApp, lo dije muy rápido, te lo reitero por si no puede ver el GC, más 569-8560-4706 Recuerda, aquí en la granja es calidad humana al servicio de la comunidad Sí, y antes de ir a Dominic Fit le quiero hacer un tirón de oreja a Alonso Cavala porque yo he atrasado ver el programa es, Eso no puede ser Expuesto en 4K Sí. Así que para el, próximo, para el próximo programa va a tener que cantar no Una serenata sí, sí. Claro, una serenata O nos puede mandar La bolera trasandino no Usted bien. sabe Exacto Sí eh, DomicFit Son servicios de entrenamiento Y nutrición Con más de tres años De experiencia Entregando un entrenamiento De calidad En los domicilios Y de manera online Con profesionales certificados Que te ayudarán A poder lograr Tus objetivos De la manera Que más te acomode O sea, mira Es versátil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 a nuestro correo, arroba, o sea, contacto arroba domicfit.cl y en nuestra página web www.domicfit.cl En DomicFit te, te ayudamos a lograr tus objetivos. Y también voy a decir el WhatsApp, más 569-8655-8409. Bueno, el profe Víctor Toleo que coloca, saludos muchachos, grandes partidos tuvimos esta semana. Juan... Juan Pablo Campos que coloca un balón de fútbol y las manitos saludos a Juan Pablo jugador del Lobo muy bien gracias bueno eh, Manita que nos aportaba que Rengo iba de visita y Alonso que coloca que llegó tarde y risa. bueno eh, Manita por interno nos mandó el fixture también y Ranco va local frente a Provincial Osorno el día domingo estaba bien? sí no me acuerdo sí, pues sí. Está, <risa> está, bien, está bien está bien bueno él apuntó a una a León eso es bueno no, pero si no fue León, sí, sí, es, sí, es tercera división.cl. Sí, 63% sí, ah, de claro. efectividad. Ah, perfecto. Sí, claro. No, no, no vamos a matar a León. Lamentablemente. Me van a tirar por de Voy a estar mitad. ahí en la inyuntiva ¿Qué partido veo? ¿Macul contra Sandino? Ay, ay, ay. O Ranco contra Osorno. ese yo no me lo pierdo ni a Yo Yo creo que hay que, hay que <risa> ir a ver el, el Provi con el Probi Ah, bueno, yo, yo, no, yo no puedo, pues se va a estar en, en cancha también. <risa> Qué penita. Qué penita. no importa. Buscaré ahí algún ah, de La es paga. Duplícate. Sí, lo voy a escuchar. El presupuesto, por el presupuesto no Exactamente. Así que muchachos eh, y todos los seguidores de Ataque Directo de Tercera División, les queremos dar las gracias por haber estado presente en este capítulo de fecha 8 de septiembre del año 2021, eh, con la tercera fecha ya terminada, finalizada y con el campeonato en curso, corriendo de lado a lado. Así que queremos agradecer a todos los que vieron este programa, a los jugadores del Club Atlético Central, también al profesor Jorge Logrita Ramírez, que... Eh, lo acompañé al Monasterio Celeste también a mi novia, mi padre, mi madre mi hermana, mis sobrinos y a toda la gente que está viendo en este momento el programa, les mando un abrazo fraterno y que tengan una muy buena noche Nicolás Bueno, eh, darle a gracias a toda la gente que estuvo comentando un saludo como siempre a mis padres que me están viendo decirles que los quiero mucho eh, a mi novia también como siempre clamo mucho eh, esperemos eh, estar aquí el próximo miércoles con muchas novedades hablando de, de ya de, hablando de, lo, de los reales candidatos a, a, a seguir avanzando y eso Podríamos venir con Churipán en la próxima semana, ¿no? Hablo ah, la otra semana Sí verdad, pues? oye, oye, oye. Pero tenemos fecha de tercer ese fin de semana según sí, lo que, según sale lo que, en el que dice Sí, sí según, según la calendarización Así que, así que no, no podemos despantarnos así que, ah, no, no, pero con respeto no, no, pero, no, pero le aviso a mi familia de inmediato No puedo viajar porque seguramente me ha tocado el trabajo eh, aprovecho de dar la pasada un saludo a mis padres que no me están viendo Tal vez lo vean en algún momento este video eh, Agradecer a la gente que, que estuvo en sintonía Que nos acompaña semana a semana en una nueva edición de Ataque Directo Y si quieren desmenuzar mucho más todos los grupos de, de la categoría Sé que es Media Partner, así que lo puedo nombrar eh, vayan a cf3.cl escribí una nota muy entretenida donde está mm. la siguiente fecha un poquito de desmenuzes y un poco también de lo que se viene de cara a la próxima jornada así que para que lo pasen a ver su like y sus visitas son mi sueldo así que se los agradeceré <risa> que tengan una excelente semana sí. León, muchas gracias por la, el radio control y por sacar al aire este programa un honor espero que estén fenomenal espero que ustedes estén fenomenal también en la audiencia y nos vamos a ver una próxima semana Sí, pues Nos vamos a ver la próxima semana también, mandarle un saludo a Wiscoqueto eh, Coqueto, Gonzalo Preto, DJ Week y al Big Boss, Fakir. Eh, Ajú, y a Larita también. Que, y a Larita también que nos ayudó mucho. A, Basti, con la información. a Lale, a Manita y a uh -huh. todos quienes hacen posible este programa. Así que nos vemos el próximo miércoles. Que sea gol, por favor. Pero gol de Chile. <risa> <risa>